Sí, sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mientras que ganamos unos minutos para esto de, de invitados, y asistentes, yo quiero primero dar las gracias por venir. Siempre sé que es un horario complicado para muchos de vosotros y el esfuerzo se la dice, ¿verdad? Pero yo creo que va a merecer la pena. Y hoy vamos a hablar de esas palabras que, que tanto están en la boca de la gente, ¿no? que no todos los gigantes sabemos lo que es lo que es. Y lo que supone para, para, para la actualidad empresarial. Eh, y yo creo que incluso va a llegar a ser la palabra del año, ¿no? O sea, la palabra de del año, seguramente. ¿eh? Podríamos decir que a lo mejor rivaliza un poquito Isabel Segunda, ¿no? Bueno, bueno, pero, pero yo me quedo con, me con metaos. ¿eh? Es, es presente y futuro. Bueno. Por hoy eh, traemos a Roberto Menéndez, eh, experto en, en el área de inteligencia artificial, de la actualidad, de la actualidad, eh, ponente, conferencista la verdad que, que es un gusto y un placer y de aquí te doy la a las gracias por, por acompañarnos quiero eh, nos contar un poquito más acerca de Nibia de Futura, del Grupo A qué es lo que hacen ¿no? ese eh, enfoque un poco hacia b 2 b prestando soluciones a empresas a nivel de, de tecnologías como las que lo voy a hablar la robótica y el Metaverso y lo que va a hacer es aclararnos un poco qué es esto del Metaverso ¿eh? entender realmente eh, es, qué conlleva, hacia dónde vamos, ¿no? qué oportunidades nos, nos puede brindar y, y yo digo, bueno, pues, complementando de alguna manera la formación, que sobre todo los alumnos que digital ¿no? que dentro dentro quitar, de... no me a quitar mucho más tiempo, yo creo que habéis venido a escuchar a Roberto, a ya me conocéis de sobra, eh, y sí que, que os animaría a bueno, que sea también participativa y colaborativa la, la, la, la reunión. ¿no? Que, os animéis a preguntar, a escribir al máximo a Roberto, ya que lo tenemos aquí. Y, no, nuevamente, muchas gracias. Así que, bienvenidos y a disfrutar. Lo Buenas tardes, muchísimas gracias por haber venido. ¿Habéis tenido alguna vez la sensación de que la vida es un sueño? Es muy rara. Voy a contar un ejemplo, no lo iba a contar, pero os lo acabo de ver. También en esta <risa> Hay una canción rarísima suya, se llama La Belle Es la que ponen en la serie de Casados con hijos. Es lo típico que nunca nadie la conoce. Estaba un día paseando con mi hijo. La, se, se lo abro, eh, le cuento, oye, mira esta canción. Esta, y llegamos a una cafetería. ¿Y qué canción creéis que estaban poniendo? Digo, estamos en una simulación y el, y el maestro está ahí arriba. ...poniendo canciones porque no ha oído, ¿vale? Es el tema principal de nuestro MetaLossus. ¿vale? De eso vamos a hablar, ¿eh? De la posibilidad que estemos viviendo en MetaLossus. Para eso vamos a ver eh, exactamente qué es. ¿Hay alguien que esté familiarizado? Que sepa, que haya estado en alguno. ¿Vale? mejor, así vamos a poder ver. Eh, me ha presentado Carlos, yo me llamo Roberto. Mi área de trabajo es la conciencia en mi empresa diseñamos robots sociales, vamos a ver alguna foto de alguno, eh, que aparentemente pueden pensar. ¿vale? Todavía no pueden pensar, no pueden expresar. ¿eh? No pueden sentir emociones, pero sí pueden expresarlas y hay gente que alucina cuando habla con ellos porque, porque el robot puede detectar el estado emocional de la persona y actuar en consecuencia. ¿vale? Entonces, vamos a ver que alguna de estas tecnologías. Vamos a hablar hoy acerca de qué es el metaverso. Vamos a explorar la posibilidad de si en una simulación. Y estaba contando antes a los compañeros de, de prensa eh, que hay dos slides que quité al final porque ya se estaban viendo demasiado loco y estaba hablando de una teoría que se llama el universo holográfico. ¿Habéis oído hablar de ella alguna vez? El, el universo holográfico en el que piensan muchos físicos y es tan loca que... Lo vamos a dejar para el final y según eh, os vea animado, lo voy a contar o voy a callar para no parecer un loco Pero vamos a explorar la posibilidad de que vivamos dentro de una simulación, o lo que es más interesante, estamos creando una simulación en la que va a haber algún ser dentro que piense que existe, pero en realidad está en nuestra simulación. Fijaros ¿Vale? Porque entonces moraría mucho porque estaríamos creando una simulación de todas la Y las posibilidades a los que os gusten. ¿Hay alguien de matemáticas aquí? Ahí se oído hablar de fractales. Es una... un diseño que se contiene a sí mismo, ¿ah? Y puede llegar a estar infinito. ¿Vale? por la Vamos a hablar acerca de si una máquina es capaz de pensar... Vamos a hablar acerca de inteligencia artificial, no era el objetivo de esta charla, pero quiero eh, explicar los fundamentos de, de inteligencia artificial porque igual habéis oído hablar de machine learning, de redes neuronales eh, y qué cosas pueden hacer las máquinas. Entonces os lo voy a enseñar un poquito por encima. Eh, si a alguien le gusta mucho la robótica y le mola las cosas de las que vamos a hablar, nosotros tenemos un show que Carlos lo conoce, que está en esta misma calle. Carlos, te puedes llevar a tus de días, hacer una visita y ver nuestros, eh, nuestros segundo de robots. Y lo vais a poder ver ahí, hablar con ellos, y hacer visitas y probar en la Vamos a hablar de una cosa muy nueva que es biohacking. ¿Os suena? La posibilidad de mejorar tu cuerpo gracias a la tecnología. Existe ya. Eh, y no sé si lo sabéis, eh, os suena hace muy poquitos meses. En Nueva York se ha implantado un chip en una persona que tiene ELA ya ¿sabéis lo que es? Lo que tenía Stephen Hawking, no puede mover nada, solo puede mover los ojos y poquitas cosas más. y Le han implantado un chip que le permite eh, comunicarse con los pensamientos. ¿Os ¿Si imagináis poder enviar WhatsApp sin tener que <risa> yo me lo pongo, yo no lo leí y digo, yo quiero, no, yo lo quiero Claro, o sea que en ese punto estamos, Y todo el mundo conoce a Elon Musk, el, el, el, el dueño de Tesla, el CEO de Tesla. De hecho, es un ejemplado suyo que va hecho en una, que está un poquito enfadado, porque él eh, tiene un empresa se llama Neuralink, que ya estaba trabajando en esto, que ya ha hecho este implante en cerdos y en, y en eh, chimpancés. Los chimpancés han sido... Conocéis un videojuego muy antiguo de mierda que se llama POMP, que ahora mismo ¿no está pues, jugando al POM con el pensamiento de los chimpancés. En ese punto estamos. Vamos a hablar de algún otro tipo de implante. Esto tiene muchísimo que ver con el metaverso. Porque si yo, alguien ha usado la realidad virtual, ¿no? pones gafas y tal, y está muy bien, pero imagínate que sintieras cosas, que puedas oler, que puedas llegar a sentir. ¿Vale? ya es mi caso, muy, muy diferente. Vamos a hablar de robótica social, de Cibo, eh, que, que es algo que vais a ver eh, cada vez más. Y vamos a hablar acerca de qué sorpresas nos depara el futuro. Vale, de esto vamos a hablar hoy. Y os invito a que hagáis preguntas si queréis durante, pero después vamos a tener un espacio de unos 20-30 minutos para hablar. Vamos a hablar acerca de tecnologías disruptivas. ¿vale? Y sobre todo quiero que os fijéis en el ritmo en el que van apareciendo. Son tecnologías clave que han cambiado la historia de la humanidad. Hace 1.800.000 años se ¿sí? descubrió el fuego. Hace unos 11.000 años eh, empezamos con la agricultura. Hace unos 5.000 años, mil y pico, se inventó la rueda. Hace 5.000 empezamos a escribir. ¿Sale? Hace 200 años, la primera revolución industrial con sus fábricas. Hace 100 años, la electricidad. Hace 40 años, más o menos, la informática. Y ahora estamos en el nacimiento de la inteligencia artificial. ¿Podéis ver algo con estos números? ¿Os suena? ¿Vale? Es la velocidad del cambio. ¿vale? No sigue una línea. Eh, forma lineal, sino exponencial. ¿Qué significa exponencial? Voy a poner un ejemplo para que entendáis eh, lo que estamos viviendo ahora y no tenéis la sensación de que todo cambia demasiado rápido. Sí. Sale una cosa y ya dentro de unos meses es, es, es obsoleta. Esto nunca ha pasado. ¿vale? Entonces, eh, lineal, la diferencia es eh, si yo doy 30 pasos lineales, más en el fondo de la, de la habitación y doy 30 pasos lineales. Llego hasta el final de la habitación, más o menos, ¿verdad? Un paso, paso, Si yo lo hago de forma exponencial, es decir, doy un paso, luego doy dos pasos, luego doy cuatro, luego ocho, ¿sabéis a dónde llevo? con 20 pasos. Más allá de la luna. Vale. Eso es lo que está pasando ahora. Eso es la velocidad en la que estamos justo en, la, en el punto de la curva exponencial del desarrollo tecnológico. A vale. mí me gusta comparar lo que estamos viviendo hoy. ¿Habéis visto antes...? En las tecnologías, cuando salió el fuego, yo llamo el, la época que estamos viviendo ahora el nacimiento del fuego. Yo creo que no se puede comparar ninguna época de la historia a, a esta. Y os imagináis cuando la gente empezó a descubrir, a saber utilizar el fuego, la ventaja competitiva que tenía uno que sabía manejar el fuego contra otro. Sí. Brutal, ¿verdad? Pues eso, eso es lo que está pasando ahora. Somos la primera generación en la historia de la humanidad que ve tecnologías disruptivas a aparecer y desaparecer en su vida. Eh, ¿Veis este, este aparato, ahí? el fax? ¿Alguien ha visto uno en esta vida? Sí, a uno. Vale. Ahora, ¿qué pensarías de una empresa? Pues, Imagínate que estás aquí en ahí y te cobran una pasta o una y llegas y te encuentras un fax. ¿Qué pensarías? Me voy corriendo por aquí, no quiero saber nada es muy obsoleto, ¿sabes? Pues esto os voy a contar mi historia con el fast. Yo eh, me crié en Estados Unidos y eh, estaba viendo eh, la final del Super Bowl con mi padre y eh, estamos ahí normal. Y sabéis que siempre que en, el, en la mitad del, del partido echan unos anuncios que cuestan una fortuna, son unos más caros en Estados Unidos. Y sale un tío en Nueva York dibujando un reloj, lo mete en esa máquina que no había visto nunca, y hay otro tío en Suiza que lo recibe en tiempo real eh, lo ve, lo manda a aplicar, toman una foto, se lo manda a Nueva York. Y claro, yo estaba con la boca abierta, también mi padre estaba también con el artístico. digo, papá, ¿eso, es, ¿eso no puede ser? Y me dice, no, sí, hijo, no sé. Imaginaros, yo, yo he vivido eso. Yo he vivido cuando eso era el metaverso, ¿vale? <risa> y, y ahora es súper obsoleto. Eso que ha pasado en toda la historia de la humanidad. ¿vale? Es la época del mayor ritmo de cambio en toda la historia de la humanidad. Estamos viendo, hay una maldición china que dice que te toque vivir tiempos interesantes, pues más interesante que el de ahora, no, no ha Ese señor, habéis oído hablar de él, alguno lo ha visto, se llama Neil Harrison, es un tío increíble. Eh, yo fui a una de sus conferencias, es una persona que nació con una, con, con una condición muy extraña que no puede distinguir colores, ¿vale? solo, ve, solo ve blanco y negro y alguna tonalidad de gris. Y cuando estaba en el, en el colegio pensaba que era tonto porque le enseñaban diferentes banderas y para él eran todas diferentes y, y eran todas mismas, era, era igual, tal, y En realidad era una persona súper inteligente. Entonces, él, eh, cuando la diagnosticaron, él quería hacer algo al respecto eh, y empezó a estudiar, empezó a mirar y él vio que Mozart había creado una tabla de equivalencias entre los colores y las notas musicales. ¿Entiendes? Entonces, el tío se fabricó con un. La historia de música portable se ató a la... Y, y con un sensor se lo ató a la cabeza y él iba escuchando, ¿vale? Iba eh, tomando el color, aquí de blanco, y entonces él escuchaba una tonalidad, ¿vale? Tenía eso y parecía un bloque, pero al final os sea, quedáis con un casco todo, por todos lados, pero por fin él podía y empezó a dibujar, se convirtió en un artista, ahora sea alguna de sus obras de arte. Eh, pues este tío lo que hizo, dijo, vale, no puedo andar con una gorra esta toda la vida, se me cae, tal, no es todo. Entonces empezó a estudiar electrónica y diseñó un chip que se pudiera hacer. Y empezó a buscar un médico que implantara el chip en el cerebro, eso es totalmente ilegal, ¿verdad? Y se Entonces nunca ha eh, dicho, ha revelado quién fue el médico que se lo hizo, pero se lo implantó y aprovechó para ponerse con un receptor de wifi en la muela y, y el, tío, el tío ahora escucha los colores verdad y tiene tres amigos de confianza repartidos por el mundo que cuando ven algo increíble, imagínate, tiene una estrella que decía que le mandan cuando hay un amanecer y de repente él escucha el amanecer, está pasada ¿no? y él eh, comenta que cuando come no va a comer ahí como cualquiera, ¿no? El rebotito, no, no, él se lo coloca por colores, porque eh, la comida para él es, es una pieza musical, imaginaros una pasada, ¿verdad? Eh, este hombre es, ¿qué, ¿qué ocurrió? Este tío quería eh, hacer un viaje y eh, va a renovarse el pasaporte y le dicen las autoridades No Puedes Llegar, sabéis que si te pones en una foto el pasaporte cualquier cosa, te obligan a quitártela y decían, no, no, es que esta es una parte de mi cuerpo, una no me y afortunadamente, no, no él es mitad español mitad inglés, pero estaba en Inglaterra, porque eh, afortunadamente le pasó en Inglaterra, pero en España, la, me imagino el tránsito, que ha dado no, 20 o 20 años. En Inglaterra lo estuvieron estudiando y decidieron emitirle un pasaporte, que él no tiene ni, ni, ni femenino ni masculino, un es Es el primer cibo legalmente reconocido en el mundo, y el so ¿vale? Esta es su historia y da, da muchas charlas aquí en España, porque vivo entre Barcelona y Londres, y os recomiendo que, que les, lo escuchéis alguna de su realmente <ríe> interesante ¿vale? Esta es una de sus, de sus obras, si lo buscáis en internet luego veréis que él, él es un artista, él se dedica a, a hacer obras, que tienen un sonido, entonces él te enseña una y dice esto, esto es la tal de Queen, esta es la no se quiere las la tiene todas, dibujadas eh, y, y es una pasada. ¿Vale? entonces ¿qué, qué, ¿cómo podemos definir un cibo? Eh, porque ahora voy a explicar que todos en esta habitación somos cibo aunque eh, no lo sacamos pero eh, es una persona cuyas habilidades físicas se extienden más allá de sus límites humanos gracias a elementos mecánicos que tiene eh, insertados en su cuerpo ¿Vale? un cibo no es un robot Son unas palabras que suenan a robot ¿vale? la diferencia entre un robot y un cibo es la presencia en vida este es un ser humano que, que tiene algunas cositas. El, la pregunta que nos deberíamos hacer ¿dónde acaba? ¿No? Un montón de cositas y tal, y sensores, y al final, ¿dónde? En la última charla que fui, él dijo que estaba diseñando una corona solar. Entonces, él se va a insertar dentro de la cabeza una corona que va a estar sincronizada con el sol. Entonces, según el sol esté en un sitio o en otro, él lo va a sentir, un poquito de calor, entonces él va a saber siempre la hora que es. Y el reto, eso, eso dijo que era la parte fácil. <risa> el reto que quiere hacer es conectarlo con el centro de percepción de su cerebro. Es un área muy inexplorada, porque él quiere cuando está imaginado, si estoy en el libro y lo estoy aburriendo, quiere que pase así el tiempo ¿vale? Y sin embargo, cuando tiene un momento muy placentero, dice que quiero que dure ¿Vale? Pues él quiere poder hacer eso normalmente. Fíjate. Esto es un biohacking en toda regla, ¿verdad? es, es un, una situación muy, muy importante. Bueno, vamos a ver cómo hemos llegado hasta ahí, ¿vale? ¿Qué, cuáles son los fundamentos y, y qué, pasa, qué va a pasar a partir de ahora qué podemos, ¿Qué podemos esperar. Voy a hablar de tres conceptos y de tres personas muy importantes en la historia de la inteligencia artificial. Eh, uno es Turing, vamos a hablar del test de Turing. ¿Alguien ha visto la película Ex Máquina? Sí, los que habéis visto sabéis lo que es el de si no ahora os voy a la de las que os voy. He recomendado cuatro pelis al final. Vale, como he dicho, una de mis favoritas para el ver. Eh, luego está la ley de Moore. Eh, Moore es uno de los, de los co fundadores de Intel. Intel es uh, el microchip eh, la que tenéis en la CPU de, de la mayoría de los ordenadores. Y las predicciones de Ray Kurzweil. Ray Kurzweil es menos conocido. Es una persona, todos los que tenéis iPhone, en su tecnología, porque es una de las personas que trabajó en las versiones principales de Siri, de reconocimiento de voz, de OGR, reconocimiento de caracteres. Habéis visto que ahora está de moda, ir a un país, a Tailandia, que no sé nada. Lo enchufo y me dice lo que, lo que está mal. Pues este, este es el padre de todo eso. Es el ingeniero jefe de Google ahora mismo. Y es, según Bill Gates, la persona que mejores predicciones hace acerca del futuro de, de la inteligencia artificial. Vamos a ver qué nos dice. Ah, Empecemos por Turing. Turing para mí es el padre de la inteligencia artificial, matemático increíble, que fue muy importante en la Segunda Guerra Mundial porque fue él el que ayudó a descifrar eh, Enigma, el, la, la máquina de codificación que tenían los nazis, era, era una persona brillante, y él dijo, va a llegar un día en el que yo esté hablando con un, una máquina y con una persona y no se va a distinguir cuál es la persona y cuál es la máquina. Y fijaros, ¿os parece difícil? ¿No? Actualmente no. ¿No te parece difícil? Actualmente okay. no, porque bueno, hay personas, hay robots en Instagram que aún ya se Pero Una conversación de verdad. Fijaros, no, es fácil hasta cierto punto, ¿vale? Eh, decir que yo voy a hablar y puedo preguntarle cualquier cosa. Pero lo difícil, realmente difícil, es que parezca suficientemente estúpido para que te te local, parezca una persona. Porque si yo le pregunto, ¿cuál es la raíz cuadrada de 428 millones? Y me responde, digo, tú no. ¿Vale? Eh, pero estamos muy, muy cerca, ¿eh? Muy, muy cerca de, de eso. Queda muy poquito Y hay unas pruebas muy. Y hay, ha habido muchos intentos ya de llegar al test de Turing y, y pasarlo. Y eh, ahora os voy a decir cuál es la predicción de cuándo va a ocurrir esto. ¿Vale? Eh, la ley de Moore Gordon Moore eh, uno de los fundadores de Intel eh, que por cierto uno de sus últimos trabajos es trabajar en un chip que sustituya el a para personas que tienen Alzheimer eh, que, que puedan que puedan no desarrollar esta enfermedad un trabajo increíble él se dio cuenta de una cosa muy eh, muy rabia de ver, que cada año se duplica la capacidad de computación vale nosotros lo sabemos cada año se nos queda obsoleto el móvil, se queda obsoleto el PC y todo va súper lento porque salen programas más potentes para eso, ¿vale? Y que normalmente costaba pues, la mitad, ¿vale? Y hoy vamos a ver hasta qué punto es. ¿Y os acordáis lo que pasa cuando algo se implementa por el doble cada año? ¿Lo que significa? O cada X tiempo, es una línea exponencial, ¿vale? Entonces, aquí no, no, no, no lo podéis ver, bien, porque estaba pequeño, pero más o menos en el año 2000 la capacidad de computación podía simular la inteligencia de un insecto. Eh, hacia el año 2010 podía simular la eh, inteligencia de un mamífero pequeño y luego, aquí en el futuro, hacia el 2040-2030, eh, un ordenador será capaz de simular el cerebro de un ser humano, pero lo que da miedo es este, no sé si lo veis, hacia el 2060-2050... Un ordenador, te hablando de un ordenador del que vas y te compras al teléfono para hacer un curso como este, ¿vale? Va a ser capaz, va a tener la potencia de simular la inteligencia de todos los seres humanos del mundo, ¿vale? Por tanto, la gente que dice, tenemos que luchar contra la tecnología, no, no hay lucha posible, ¿vale? Es una lucha perdida, tenemos que fundirnos un poquito con ellos, o o algo, en Estados Unidos hay un libertad que si no puedes con ellos, únete a ellos. Probablemente oído hablar otro término de lo, transhumanismo. Sí. Vale, pues la evolución del ser humano, que es de lo que estamos hablando finalmente, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de Ray Kurzweil. Ray Kurzweil, el ingeniero jefe de UNED, ¿no? algunas de sus predicciones. Antes de contaros estas predicciones, que son súper interesantes. Si os gusta, él tiene un libro que se llama Cómo crear una mente, en la que él cuenta todo esto y habla de, una de sus predicciones, que podéis buscarlas también en internet. Pero es una persona que, en más de 200 predicciones que ha hecho, eh, está, está aceptado en más del 90%. Según él, más del 90%, según algunas personas, menos de, entre 80 y 90%. ¿vale? Pero es asombroso. Y él, él no lo hace, no es un adivino, no gusta magia. Él se basa en la curva de Moore y dice que en esta época se va a poder esto en esta época y tiene una visión muy, muy real, porque el tío está en la línea principal de la inteligencia artificial. ¿vale? Entonces, eh, muy, muy, dentro de un muy, muy de tiempo, él predice que eh, por 3.000 dólares vas a poder comprarte un ordenador con 1.000 teras de almacenamiento. Ahora más o menos están con 1 tera con 2 teras a 1, ¿verdad? Eh, predice para el 2029 el fin de las enfermedades, tal y como las conocemos. ¿vale? Gracias a la nanotecnología. La nanotecnología es robótica a escala nanométrica. Un nanómetro, si no me equivoco, es un millón de veces más pequeño que un nanómetro. Estamos hablando de un mundo muy, muy pequeño y vamos a ver qué implicación tiene eso para el futuro de la realidad virtual también. Pero imaginaros, dentro de vuestro idea hacer lo que hacen ahora en la medicina componentes químicos, pues que estén metiendo unas pequeñas naves espaciales dentro de nuestro cuerpo para que vayan a encontrar los malos que ¿vale? los Vale, Esto mola mucho, tiene unos peligros muy gordos también, que os podéis imaginar. Vamos a hablar de ellos después. En ¿vale? eh, el 2029, bueno, él predice que un PC de unos mil dólares tendrá la capacidad que mil veces el cero productor. ¿vale? Esto es muy, eso es muy grande, ¿vale? Esto no significa que podrá hacer lo que hace, según pero que puede almacenar mil veces la cantidad de información que podemos almacenar. Eh, y él me dice que en el 2029 el cerebro humano se podrá simular. Es decir, yo podré tener, además es súper interesante, si leéis el libro de cómo crear una mente, que yo lo recomiendo, que él explica que ya he creado el ordenador que puede simular un conocimiento humano. Pues ahora hay que enseñarle. ¿Verdad? De hecho, vamos a hablar luego de machine learning y de, y de deep learning. Eh, y un ordenador, por muy potente que sea, es como un bebé, tiene muchísima potencia, pero hay que, que enseñarle ¿vale? Por tanto, dije que en el 2029 pasaremos el test de Turing. ¿Os acordáis el test de Turing? Este es el momento en el que no seremos capaces de distinguir una conversación con un ordenador, con una persona en todos los sentidos. sarcasmo, estupidez o sea, es inteligencia eh, intuición las cualidades cualidades que nunca dirías nunca asociarías esas cualidades a un, a un robot verdad ¿Entonces muy poco lo cuál cuál era tu nombre eh, Gina Gina Gina vale de 2029, ya, ya algún dolor, ¿vale? que va a llegar. ¿vale? Y muy interesante. Una, hay un montón, hay un montón. de algunas tan locas que, que si las digo, realmente pensé que estaban Pero una de las muy interesantes eh, es a partir de 2029, unos cuantos años, él eh, predice que voy a poder hacer una copia de seguridad de mi Cortex en, el en el cerebro, Y lo voy a poder guardar en la web. ¿Os imagináis las implicaciones que tienes? Yo voy a poder hacer? Guardar, eh, Roberto Menéndez en, en, en Dropbox, ¿vale? ¿Y qué pasa, ¿Y qué pasa con esa copia de seguridad? ¿Quién la va a usar? ¿Quién tiene el poder de acceso? Lo voy a poner en uno de mis robots. Imaginaros, pero si me pasa algo, ¿vale? Sigo viviendo, ¿vale? ¿Y si lo pongo en dos? Y cada uno va y explica ¿Cuál ¿Vale, es Roberto Menéndez? ¿Y qué pasa? Si alguien roba esa copia de seguridad, y es lo que os imagináis las implicaciones éticas y filosóficas que pueden salir de esto, ¿vale? Y es algo que es muy probable que la luce. Hay una película que se llama Alter Carbon, ¿os suena? Carbono alterado, Está en Netflix, os la recomiendo. Habla de esto: Carbono alterado en español, Alter Carbon en inglés, ¿vale? Eso no lo he visto, la verdad, la verdad, el verdad. Claro, no no ¿eh? claro imaginaros en el momento que puedo hacer eso, soy inmortal. Pero y si se corrompe mi base, eso es la muerte real, ¿vale? Es, es, muy, es mucho más grave que morir en un mundo en el que eres inmortal que no es, es algo normal, ¿verdad? ¿Te dais cuenta de todas las conversaciones que siempre? Yo, yo me reía porque él, eh, como se había subido, se conectó el internet y entonces todo el información de él tenía el sexo como se estaba bien en internet. <risas> pues, eh, se volvió lo que adelante Pero que era un gratuito, que es súper tóxico. Y después. Sí, puede pasar las cosas muy bien Bueno, vamos a empezar a hablar de metaverso, que ya os he calentado la cabeza, vamos a bajar. El... En de, en de los vale, Vamos a hablar de lo que es el metaverso el metaverso, el concepto metaverso que aparece en esta novela eh, Snow Crash de New York hace unos poquitos años, pero es bastante desapercibido. Y hace muy poquito, hasta finales del 2020, se eh, me ha en octubre o noviembre, que Zuckerberg, el propio de Facebook, el CEO de Facebook, eh, realizó un rebranding completo, Facebook ya se llama Facebook, ahora se llama Meta. No sé si estáis al tanto de eso, cuando estáis en WhatsApp ya te pone, ya te pone y el logo lo ha cambiado, ahora es ¿Vale? eh, porque según él, en el futuro todos vamos a vivir y trabajar en el metaverso. ¿Vale? Es una, una declaración un poquito fuerte, ¿verdad? Vamos a ver lo que es verdad es que va a ser algo muy importante, es muy probable, ¿vale? Porque nunca, nunca se puede saber. Igual fue pues muy de moda y desaparece, yo creo, yo creo que no. Y vamos a ver hasta qué punto esto ya existía y lo único lo ha hecho un cambio estético en el mundo, Vamos a ir explorándolo ahora, pero la realidad es que hace muy poquito, a finales de 2021, ya nos empezamos a tomar en serio eh, el, el término metabolismo. Vamos a ver qué es. Facebook anunció, ¿vale? dice que va a ser una plataforma social en realidad virtual. O sea, que vamos a vivir todos. Y voy a. Quiero quedar a tu copa contigo. Eh, quiero hablar contigo acerca de algo. Quiero, quiero intercambiar alguna información contigo. Pero lo vamos a poder hacer el metaverso. ¿vale? Eh, vamos a ver hasta el Entonces, un montón de empresas empiezan a anunciar sus metaversos también. ¿vale? Entonces, Roblox eh, facilita la creación de videojuegos creados directamente por sus usuarios eh, y algunas eh, empresas ofrecen mundos virtuales en los que podemos jugar con NFTs. Para los que no sepan lo que es un NFT, digamos que es un activo digital, ¿vale? es una copia digital eh, y es la original y está certificada por una tecnología que se llama cadena de bloques o blockchain. Vamos a hablar de ello un poquito, pero simplemente eh, tener en cuenta que sabéis lo que es un cuadro de Picasso. Está el original y están las 2.000 millones de copias, ¿vale? Pues en el mundo digital tenemos un NFT ¿no? y todas las millones de copias, ¿vale? Entonces, yo cuando tengo un NFT dentro de mi metaverso, yo puedo certificar que yo soy el dueño de, de esto, ¿vale? Y puede ser una foto, puede ser una copia de un motor, puede ser un vehículo, puede ser todo el supuesto. ¿vale? Pues hacéis idea, así ha sido muy de forma muy, muy, muy fácil que es un NFT, ¿vale? Entonces, esto da lugar a muchas dudas. ¿Qué es el metaverso? ¿Realmente es el futuro? ¿Vamos a vivir ahí? ¿Es un videojuego? ¿Es una alternativa para Zoom? Porque hay veces que dicen, vamos a hacer esto en metaverso ¿y ¿por qué no hacemos el Zoom? ¿no? ¿Por qué no quedamos? ¿Para no lo hacer también. Vamos a ver exactamente. Entonces, hay muchísima confusión ahora y hay muchísimos tipos de metaverso. ¿vale? Eh, esto es, esa falta de coherencia es muy muy similar a lo que pasó en los años 90. Eh, con la informática personal y con eh, el mundo de Internet. Había mucha confusión, nadie sabía lo que era, eh, y, y realmente no, no sabemos, tenemos miedo, y aunque tenemos miedo, pues, a adelante, no cerramos ahí. ¿vale? Y hay mucho high. Hay mucho, ahora vamos a ver el la, la metaverso de Rafa que es un juego que ha sacado Telefónica, que es una broma, ¿vale? pero, pero como es muy famoso, pues lo presenta como un metaverso y... Ah, el metaverso, eso no es el metaverso. Vale, lo vamos a, vamos a ver, porque hay, hay unas propiedades muy buenas y sí existen algunas. Y vamos a ver que hay algunas cositas que se pueden mejorar. Vale. Por tanto, hay muchísimas plataformas que se hacen llamar metaverso. Tener en cuenta que vais a escuchar, cuando escuchéis, esto es el metaverso, está en el metaverso, eh, <risa> va, vamos a intentar entender si lo si no es en realidad y qué es lo hay muchos juegos virtuales a los que se pueden ocupar, Ahora os enseñaré alguno y os podéis dar de alta hoy y estar en el metaverso. Cuando vengáis a nuestra oficina os puedo enseñar, os puedo enseñar nuestro en el nuestro en el móvil o con algún vídeo. Si te pido un vídeo, ¿no puedes poner? Sí, todavía, todavía, no habrá mucho más en la Muchas gracias. Para entender algunas de las tecnologías que hay detrás del metaverso, vamos a hablar de dos en particular: vamos a hablar de la vida virtual vamos a hablar de realidad aumentada, porque suena, normalmente se, se confunde mucho, ¿vale? Eh, realidad virtual, es eh, una simulación en la que normalmente yo me pongo unas gafas o similar y yo en un, entro en un mundo totalmente alternativo, ¿vale? Yo no veo nada de lo que hay ahora, yo me pongo una gafas de realidad virtual ahora, me pongo un poco de zombies y solo veo zombies, ¿vale? Eh, y estoy jugando con eso, estoy dando un casio por París y estoy aquí con un famoso hospital, ¿vale? que sustituye la realidad que yo tengo, es una realidad alternativa. Y Hay unas exposiciones que tienen las dos los dos tipos, ¿verdad? Fuiste a la de... La, la de, de Ken... En la de Ken tenían una experiencia de realidad virtual muy bonita, además te ponían una silla y daban vueltas. Sí, Está muy bien, sí, es tan real a veces que parece que vas a sacar es algo <todos> Nos, nos eh, ¿Y no, se asustaría, no te preocuparas saber a la gente antes que estaba, parecen locos, como de esas que ¿Qué es la, la realidad aumentada? La realidad aumentada es, como el nombre dice, coge la realidad nuestra y la aumenta. ¿vale? Entonces cobramos encima de nuestra realidad que eh, si sí, los no sé. que están los videojuegos os acordáis que estuvo súper de moda hace unos años en Pokémon estaba la gente lanzando Pokémon como loco y yo a de mi móvil está ahí ¡Ay, hay un Pokémon! de No, no está ahí, pero yo lo estoy viendo en mi realidad, ¿verdad? Entonces, hay un montón de utilidades, esto es súper, es súper útil la realidad aumentada, ¿vale? Que lo, las dos lo son, eh, no solo se puede jugar con ellos, se puede hacer cosas muy increíbles que vamos a ver, pero la realidad aumentada imagínate, yo quiero ver eh, muchas veces voy a una ciudad y yo no sé dónde están los bares, los hoteles, casas en alquiler, ¿vale? En Ámsterdam se hace desde hace muchísimo tiempo. Yo un poco con el móvil así, con la aplicación, y yo veo las casas que están en alquiler y yo puedo ir contactar con ellas, por ver el barrio donde están. ¿no? Es súper útil, se puede utilizar para muchísimas cosas. Eso es realidad aumentada, ¿entendéis la diferencia entre una otra? ¿Cómo será la realidad aumentada y la realidad virtual en el futuro? ¿Habéis visto un... Una película, pero es un montón de películas, ¿vale? Porque a veces con las películas se puede aprender. De, se, se, de, de, de, de, de desafío total, ¿os suena? Está la original de los años 80 de Schwarzenegger y Sharon Stone, y está la moderna, que es igual de buena o más, de. ¿No me acuerdo si se llama Corinthia? ¿Sí, sí, ¿verdad? Muy, muy, muy buena. Entonces, en esta película, el odio su mucho, ¿vale? Y entonces se va a hacer unas vacaciones. El, en la primera él el, el, el, llega ahí y dice, ¿qué, qué quieres? ¿Felastación en la playa tal, o agente secreto? Y yo creo que es divertido, ¿no? Y se a agente secreto y de repente la máquina se estropea, empieza a pasar todo, y ya no sabe si está en la realidad virtual que ha contratado o, o en su realidad y pasan unas cosas nuevas. No voy a hacer eso. ¿vale? Las dos pibes son iguales, pero tienen una situación muy, muy diferente. Son muy, muy divertidas Me si gusta la tecnología. Pues esto es algo que puede pasar muy pronto. Les eh, pues voy a enseñar una cosa que existe y, y qué otra, otra tecnología puede haber que permita que yo tenga la realidad virtual sin tener que ponerme gafas. Esto que estáis viendo aquí, si lo queréis buscar, claro, yo estoy deseando que salgan para reclamarlas. Es mojo, son unas lentillas de contacto que te pones de realidad aumentada, ¿vale? ¿Habéis visto determinados? ¿Te acordáis cuando llega ahí la información de todo el mundo? Tal? También me imagino los WhatsApp entrando y viendo. Son como las Google Glass que salieron de realidad aumentada, pero una letilla, nadie sabe que la tienes y te volaron muchísimo ¿Vale? ¿Cuál es el futuro de la realidad virtual? Una que ya, ya no necesitarás ni nada. Según Ray Kurzweil, ¿te acordáis? ¿A qué hace las predicciones? Eh, la realidad virtual la sentiremos a través de la NovaX son tan pequeñitos, no los vamos a ver, llegarán y eh, se pondrán a distorsionar el campo visual, con lo cual tú verás algo diferente, entrarán en tu nariz y que tú lo notes para que tú vuelas y aquí para que tú escuches, ¿vale? Y pueden ir tocándote por el cuerpo para que tengas diferentes sensaciones relacionadas que lo ¿vale? Es una tecnología posible eh, y es una de sus predicciones para que habrá que ver hasta qué punto. Aquí hay algunos, algunos eh, metaversos en los que podéis eh, entrar, y os voy a pedir que tengáis muchísimo cuidado con lo que está en paréntesis al lado de, de cada uno de los metaversos. Voy a, os voy a recomendar uno, ¿vale? Decentraland, ¿os suena? Es un mundo virtual, en lo que puedes entrar no hace falta gafas de realidad virtual, te puedes conectar, te das eh, de alta con una cuenta y a partir de ahí... Puedes, puedes pasear y tienen un bar y tienen un montón de gente y tú puedes escoger un avatar, ¿vale? Y, y hacer tus cositas y explorar. El... Entonces, eh, en todos estos, se pues, hay que tener cuidado con lo que viene, en, entre paréntesis, porque lo que viene, entre paréntesis, es criptomoneda, ¿vale? Eh, mucho, mucho, mucho cuidado con la, las criptodivisas. Eh, a no ser que sepáis algo, por favor, no, no casquéis nada de dinero. ¿Vale? Yo, tengo, yo tengo una cuenta de Nacentilla. Y, ¿Y qué tal? Va. Tú eres muy jugón, ¿verdad? A ti te gusta mucho, porque sabes es de la no, marillera. No, que, que y que, puedes caso, ganar dinero. Claro, al principio, claro. era una estrategia muy buena para ganar dinero. Sí. Y con los máximo, tú tienes la posibilidad de de ofrecer una vez a otro jugador, a cambio de que te diga la mitad de la ganancia ¿eh? Sí. Pero ya ahorita ha cambiado mucho la algoritmo sí. y ya muchas personas se han retirado del web. Ah. Y como el Eterno ha bajado un poco también, sí. eso ha permitido que haya un profesor. Pero es muy interesante la excepción. Es muy creo interesante ya, todas estas. Creo que Samsung tiene. Sí, todas las grandes el... empresas están realizando movimientos, ¿vale? Porque, porque hay que estar ahí y no. Para mí, nadie sabe de avanzar. Eh, muchas de estas, eh, si, no, si no todas, no he no entrado en todas, pero muchas de esas te eh, proponen la posibilidad de comprar parcelas. ¿Vale? Y eh, ahora voy va a enseñar. lo va a enseñar? Oh, no como pues son las parcelas, pero una parcela yo, yo me acuerdo cuando dije bueno pues, comprar un montón de parcelas, cada una diez euros y dentro de tres años va valdrán un millón y medio y cuatro mil euros una parcela y nos cuesta igual que una parcela en la vida ¿verdad? Y <risa> <risa> ya Ya ha pasado. Así que tener mucho cuidado porque sabéis que el mundo de cripto, yo no digo que no sea un mundo en el que se pueda ganar mucho dinero, pero es un mundo muy volátil. Volátil no significa que sea malo, significa que un día puede subir 50% y el otro bajar 30%. Y así que los días y no sabes cómo va, ¿vale? hay mucha falta de legislación. Tiene muchas cosas muy buenas. No hay un control de ningún banco central, es algo que a mí personalmente me gusta mucho. Me parece que puede ser el futuro de la verdadera democracia, ¿vale? Pero hoy por hoy es muy peligroso y eh, hay muchos timos y hay mucha gente que, que, que te dice que, no sé si lo sabéis, hace un mes hubo un evento muy grande en el Wishing Center en el mundo que se me ponían los pelos de pinta. Nosotros nos contrataron cuatro simuladores y yo dije a, a, a los chicos que quitaros los logos de la empresa, no quiero que nadie sepa que esta cosa aquí porque no quiero tener nada ver con este señor que la verdad es que además dijo que iba a eh, un metaverso y van a estar 7.000 personas a la vez, regaló gafas de realidad virtual a todos. ¿vale? Era, era un evento gratuito que costaba 47 euros entrar qué os parece, pero gratuito. Porque hay gasto de gestión, porque no sé qué, y la cena va a estar de 300 Entonces, a partir de ahí, ¿qué te puedes esperar no? Entraron, intentaron entrar en el metaverso, todos a las 10 de la, de la noche, y eh, Final Wifi. Y solo salió él en el metaverso y dijo: Ay, maravilloso el metaverso, tal. Y eh, aquí no hay cambio climático, ni con tantas tonterías. Entonces, hay, hay mucho profeta falso, hay mucho. Mucha persona pues, que quiere quiere a, a ver. Y yo veía el perfil de la gente que había ahí y decía, no, no entres aquí, por favor. O sea, que tener, tener mucho, mucho, escopiado eso no significa que no se pagan mucho dinero, pero es una, que tienes que saber, como cualquier cosa, no vas a invertir en el Dow Jones, pues fórmate un poco, ¿no? Puedes ganar dinero, pero la, la mayoría de la gente invierte pierde dinero, entonces no seas una de esas personas. ¿vale? Eh, vamos a ver, podemos ver el, el vídeo de Rafa Nadal. ¿Vale? Este es el metaverso, entre comillas, de Rafa Nadal. Eh, os pido que siempre. Eso. Ahí, este es un metaverso eh, que, que ha lanzado Movistar, aprovechando el tirón que tiene Rafa Nadal. ¿vale? Eh, Veis que es un videojuego un poco equiparado a cualquier videojuego de hace 20 años, ¿no? Miráis. Puedes pasear con alguna de los, las pistas. Puedes interactuar con otras personas. Puedes hacer el puzzle en realidad virtual. ¿Qué opináis? Es un videojuego de hace 20 años, ¿no? Lo llamo metaverso. ¿Vale? Tened mucho cuidado. ¿Vale? Entonces, ¿vale? Entonces, vamos a... Hay unos vídeos que he visto promocionales de Meta y de Microsoft eh, que los ves y dices, tío, eso no existe. ¿Vale? Es una tía que se pone la gafas de realidad virtual. Y de repente el holograma de ella se proyecta dentro de un sitio y está en un concierto con millones de existe. ¿no? ¿Vale? Entonces, eh, va mucho ¿eh? Alrededor del mundo metaverso es muy importante que vosotros sepáis lo que es y lo que no y hasta dónde podemos llegar. ¿Vale? Eh, ¿Estos metaverso es nuevo? ¿Qué opináis? ¿Alguien ha jugado a Second Life? Second ¿Sí, Life es un videojuego que es una simulación de un mundo real eh, que existe, sin un videojuego. ¿Vale? desde los 90, ¿vale? o se ha muchísimo tiempo eh, y llegó a tener un millón de, no se llaman jugadores, se llaman ciudadanos. ¿vale? Ellos tienen su moneda propia, que es el linden dólar, que tiene un cambio oficial con el dólar, que se cambia unos días igual que todas las demás monedas. ¿vale? Hay gente que vive, literalmente vive, dentro de Second Life. Second Life, cuando fue en su abogado, muchas empresas muy grandes tenían, aquí en España estaba en Santander. Había una universidad, la Universidad de Cataluña, o sea que tenía un ¿vale? y, y de repente se fue moviendo un poquito a poco, eh, todavía, todavía existe, tiene unos 800.000 usuarios y la verdad que eh, estamos a estimular ahora con, con este hype que hay ahora en metaverso pero esto existe y es muy, muy, muy parecido a, a lo que nos están presentando como una cosa muy nueva. Os voy a contar hasta qué punto puedes vivir y trabajar dentro del metaverso ¿vale? Porque eso es lo que en un programa de televisión, una entrevista y a cine. Eso fue hace... y lo vi hace 10 años. era una chica de Galicia que, que en su vida real era muy tímida, no tenía amigos y descubrió Second Life. Entonces ella se despertaba por la mañana eh, y se metía en Second Life. Y le gustaba mucho y ella abrió, compró, eh, pero ahí puedes comprar parcelas también, ¿verdad? Y en casi cualquier mundo de estos, pero, pero no recupró Entonces ella era muy buena y se me amó ella diseñó unos zapatos muy bonitos para su avatar, y los otros avatares lo veían y les gustaban los zapatos y le a vender una tienda, ¿vale? una tienda en la que cobraba en dólar, que luego era dólar, o sea que la tía se pasaba todo el día, paraba para comer y volvía a ser contacto. ¿qué pasa Un día entró un chico andaluz en su tienda, y se conocieron, empezaron a hablar, se gustaron, sus avatares, ¿vale?, y empezaron a salir juntos ¿eh? en Second Life. Y cuando llevaron un año más o menos, dijeron nos conocemos en el mundo real, y los dos un miedo terrible, bueno, total, se conocen, eh, hacen el viaje, y es, es, es como mi alma gemela, quiero, te quiero para siempre, etc., estoy súper enamorado. Se van a vivir juntos a la casa de ella, y ahora su vida eh, era, se despiertan por la mañana, Desayunan y cada uno se va a una habitación y se ponen. Y vuelven para comer. Y luego... Viven y cada Vive en se vale Entonces, lo que Mark Zuckerberg ha dicho, esto va a pasar en el futuro, esto ya ha pasado en el pasado. ¿Vale? Y, hay, y hay mucha gente. ¿vale? Es verdad que un millón de personas, no es mucha gente a nivel de, de, de nuestra estadística del mundo, pero eh, esto es algo que existe ya ¿vale? y existe ya ese second life no tenía realidad virtual vale eh, imaginaros ya una experiencia con olor con visión con sonido vale y ahora mismo es un poco incomodable. alguien ha usado gafa de realidad virtual más de 5 minutos Moreno. ¿Cuál es la sensación? Es un coñazo. Sí, es extraño porque, un sentido, digamos, como que la vista está como en otro lugar, pero escuchas como una realidad completamente diferente. Pues no tienes, que ah, tienes que aislarte un poquito, tienes que aislarte, pero bonito. aún así las gafas te pesan, empiezas sí, a sudar. Ah, sí. ah. Es incómodo. Pues, o sea, vale. como mucho tiempo. Pero, pero empieza a ser muy bueno. ¿vale? Empiezas a ver cosas muy reales y os eh, pues voy a contar. De ellos en medio de una madera, ¿vale? una tabla de madera que se, se unía, ah, entonces él se puso la baja de radio en el par, en ladrillos, y él se veía entre dos edificios, ¿vale? Y tenía que caminar, y iba caminando con mucho miedo, con mucho miedo, ah, oh, qué divertido qué divertido, y de repente por detrás se, y se da la vuelta, y hay unos zombies, y el tío gritó y se tiró al suelo, viene era uno guardaespaldas, al favor y me acorda, ¿vale? Y, eh, y digo, fíjate, tú sabes... Que no es verdad, pero tú ves un bicho sí, muy grande en sí. y reaccionas, ¿vale? Tú, y, pasa a veces eso, si no estás bien ahí, tú oyes una cosa y ves otra y es, y es muy tonal, pero, pero empieza a ser muy real, hay algunos juegos eh, muy divertidos, como el de las hermanas, lo he visto, el de, de todas las hermanas, es un juego que tú te pones las bajas y hoy es algo, es una casa que da un miedo, que alucina, y hoy es algo y ves ahí estando semana con las niñas de, del resplandor y, y se te, te para el corazón, ¿verdad? ¿Sabes que es mentira? Pero, pero es muy mal. Ahora hay que hacer que yo creo que es así. Ahora el tiempo tendría que ser. Sí, hay dos cuantas. Bueno, ¿cuántos metabursos hay? ¿Qué opináis? Ahora hay un montón de detalles. Ahora sea, no me recuerda cuando yo era pequeño y yo vivía el comienzo de, de la informática en los años 70 y 80, eh, hasta que salió el PC de IBM, ahora se llaman todos PC, pero el PC originalmente era un ordenador que sacó IBM y antes había mil tipos de ordenador, eh, estaban los, los Apple, eh, había unos de Commodore, había unos de Nintendo, había mil, mil, eh, unos Spectrum, no sé si alguien ha, tenía algún espectro en su casa que iba con un cassette y era terrible y necesitabas mucho tiempo para que cargara el juego, y cuatro o cinco minutos y estabas ahí y cuando fallaba, venga, lo voy a poner y ¿vale? eh, Entonces, poco a poco se fueron unificando en el PC y ahora hay PC, y no, realmente más, no más, ¿vale? hay alguna otra cosita, pero es, que se Entonces, es posible que pase esto, ¿vale? Eh, hay una peli que se llama Ready Player eh, One y ahí viven en un metaverso. Ese es el metaverso, ¿vale? Eso no existe ahora mismo. Eso, ¿qué tiene que ocurrir para que exista? O que quede uno y sea el bueno, o que todos los demás se unan, porque imagínate, imagínate que tú eh, entras en un metaverso y eh, compras unos NFTs. ¿vale? Unos NFs, es unos cuadros muy que te gustan ¿Vale? De Neil Harrison con su música y todo. Y tienes un avatar que te has comprado que te has los zapatos de 300 dólares, etc. Y tú no quieres irte a mi metaverso y perder todo eso. ¿Vale? Y yo tengo otro metaverso de préstamo. ¿no? Hay algo en lo que se está trabajando que es la interoperabilidad. Es una palabra muy fea, pero es un protocolo que en un futuro podría ser que los metaversos que están de acuerdo con ese protocolo eh, estuvieran unidos. ¿Vale? de una manera muy similar que lo hacen ahora los ordenadores en Internet, a través de, por ejemplo, tienes ese ordenador, yo tengo un Android, una persona tiene un, un iPhone, y están todos comunicados de una forma bastante, bastante transparente, ¿verdad? Y eso se hace a través de protocolos. Eh, hay uno para Internet que se llama de comunicaciones, que se llama TCPIP, no sé si os suena, y dice, siente la información que tiene que ir en este tipo de páginas, siempre tiene que funcionar así, primero yo te un saludo aquí, y tú me reconoces ¿Vale? Entonces esto se está trabajando en ello, pero no confío mucho, porque son muy diferentes y son jugadores muy grandes. ¿vale? Roblox, Meta, Microsoft, eh, ¿quién, ¿quién va a acceder? ¿Vale? Es muy difícil, puede, puede pasar, pero, no, no, no. pero creo que con esa misma, digamos, no es digamos con lo que tiene que pasar, que se tienen que entrelazar los dos va a ser muy parecido a como está pasando ahorita con los videojuegos. Pronto está Fortnite. Yo no puedo jugar de una computadora, de un Xbox o de un PlayStation. O sea, tendría que venir alguien, tal vez externo, a hacer un muy buen producto. Es como que okay, todos queremos estar ahí, apostamos sí. y que la gente empiece a invertir. Sí. Pero yo siento que eso ya está pasando en muchos videos. ¿verdad? Sí, de hecho, es uno de ellos y ella hacen llamar el metaverso. ¿En serio? Sí, eso sea, es que, hasta qué cosas. Que, o sea, el metaverso, digamos, como segundo que estoy entendiendo de ahorita de, de la digitalidad, es como que, es como, a, aparte de la tecnología que ya tenemos, es como integrar una realidad virtual o bueno, algo como que cambie la realidad de lo que estamos percibiendo. Es un segundo mundo que puede emular muchas cosas de este mundo, pero puede tener una personalidad. Okay. Luego vamos a hablar acerca de ello, porque hay un concepto muy interesante que se llama Genelo Digital. Es decir, tú puedes tener ese PC uh -huh. aquí y ya puedes tener el mismo. Uh -huh. igual bueno, no es un punto interesante, pero si yo soy una empresa y tengo una gente, soy BMW, voy a contar un caso real. Soy BMW y diseño un motor, ¿cuánto cuesta ese motor? Para que lo destrocen mis mecánicos o sea, pues, aprendiendo. Una pasta, ¿verdad? Uh -huh. Pero si yo diseño su modelo digital y lo meto en el metaverso, pueden entrar y pueden jugar a desarmarlo y a romperlo y no pasa nada. Y pues, a, es un buen ejemplo de esto. Para que puedes tener un meta un uso de negocios. ¿vale? Ahora vamos a, vamos a hablar cómo definir un meta ¿vale? este, os, os he puesto esta, este slide en inglés, que, que si lo metéis, las 7 capas, bueno, eh, como todo, hay ahora las 11 capas, la, las 824 capas, estas son las, las que a mí me parecen las, las necesarias y las buenas. No lo he puesto en español porque las que hay en internet en están súper mal traducidas. Entonces, os pues, las voy a dar una a una, ¿vale? Pero básicamente, si tiene estas capas, es, es un metaverso. ¿Vale? Podemos decir, venga, vamos por la... ¿vale? ¿Vale? Entonces, vamos a ver. El primero, tiene que haber una experiencia. Es decir, yo tengo que entrar y poder hacer cosas. Puede ser jugar, puede ser eh, en, en nuestro metaverso, ahora os me voy a enseñar un paseo por nuestro metaverso, pero todos todo los objetos, ¿vale? la fruta de los... Y, de hecho, es lo que más hace la gente. Entran ahí, tienes al director del corte inglés y al otro lado de tal, y lo primero que haces es coger un plato y tirarse a alguien. <ríe> ¿Para qué hago todo lo ¿no? sí, que puedes jugar a la patrulla? Pues hace cualquier cosa. ¿vale? Eh, en un metaverso puedes hacer paseo, puedes... Si tienes un vehículo, por pues, ejemplo, en el nuestro hay un vehículo de un Audi que puedes meter dentro y pero no es un objeto 3 pero lo Capa número uno, la experiencia de usuario. Tiene que haber una experiencia de usuario. Etapa número dos, el descubrimiento. Se eh, refiere a la capacidad de encontrar información. En ¿vale? pues el metaverso, por ejemplo, hay libros, puedes ver vídeos, puedes hacer muchas cosas. Y esto es muy importante porque permite, además, al dueño del metaverso enviar mensajes e información. Imaginaros lo importante que es esto. Ahora, no sé si hay alguien aquí. Bueno, creo que casi todos son de marketing digital. ¿no? La, la posibilidad de, de mandar que push a todo el mundo, ¿vale? Mediante publicidad o content branding, que es mucho más eh, potente. Luego tiene que haber una economía de creadores, muy parecido a lo que hay en, en YouTube, ¿vale? YouTube no ha hecho ningún vídeo. Todo el contenido que hay, o TikTok, todo el contenido está creado por sus creadores. Pues, Entonces, para que se meta eso, pues yo tengo que poder... Subir, subir cosas que eh, habéis visto antes, yo la chica de Second Life que vende le zapatos pero yo puedo tener una galería de arte, puedo hacer diferentes cosas, puedo personalizarlo. Luego, respecto a la computación espacial, tiene que ver con la posibilidad de manipular eh, cosas en un entorno 3D. Va a ser mucho más rico si yo estoy viviendo eso a través de la vida virtual que me va a permitir eh, explorar Luego, la gama de, eh, de centralización, hemos hablado antes de una tecnología que se llama cadena de bloques o blockchain, tiene eh, que ver, esto ocurre en todas esas los, eh, metaversos que os he enseñado antes, de Decentraland, eh, una de las dificultades, si os vais a, a apuntar, os va a pedir que conectéis una cosa llamada una wallet, ¿vale? una wallet es una cartera, una cripto cartera, que os recomiendo que hasta no sepáis lo que es, no lo hagáis, porque juguéis un poco, pero no metáis dinero verdad, ¿vale? eh, y, eh, y podéis trabajar, por ejemplo, lo interesante de eso es que el momento en el que sí lo tienes, ¿vale? Tú puedes realizar transacciones eh, anónimas y que no están centralizadas, ¿vale? No vamos a hablar de blockchain ahora, porque daría para otro, pero digamos que permite que yo te dé dinero a ti sin que nadie vea esa transacción, ¿vale? Porque interviene, en este caso, si todos somos parte de la cadena, todos estamos viendo y recibiendo información, y para que yo le mande a él, muchos de vosotros vais a estar compitiendo para ser la persona que facilita esa transacción de información, y eh, eso lo va a hacer vuestro ordenador, y si como ¿vale? Va a estar haciendo muchas comunicaciones, y el que rompa esa clave y pueda permitir la comunicación, digamos, que a mí lado Vale, nos suena minar criptomonedas ¿vale? Es el que, eh, a nivel estadístico, es mejor y, y permite esa transacción. ¿vale? O sea que, digamos que el, el metaverso en teoría no está interviniendo en esta. ¿vale? Pero el concepto de centralización es un concepto eh, que hay que tomárselo, en inglés se dice con un de sal, es decir, no nos no escribimos mucho, ¿vale? Porque vosotros pensáis que Meta en su metaverso no va a controlar absolutamente todo. Va a controlar todo y va a ser el dueño de todo, ¿vale? Entonces, cuando veáis que algo está descentralizado, si yo pongo la bandera roja en de la, de la roja, eh, no, no, no me lo creo, ¿vale? Tiene que haber una interfaz humana. ¿vale? Y eso es muy importante para lo que hemos hablado de, de, de biohacking. Entonces, ¿qué cantidad de cosas tengo que van a hacer que mi experiencia, experiencia sea más real? Gafas de realidad virtual, un traje áptico, traje áptico hay unos que son alucinantes que te pones el traje entero y puedes sentir lluvias, vale tiene muchos sensores y te va ¿vale? no es exactamente igual pero es muy espectacular vale digital beta va irá más esto tiene mucho, mucho que ver con los potenciales eh, efectivos y la séptima es la infraestructura vale eh, que tiene que ver con todas las tecnologías que posibilitan que la que esta información se va a dar. Y las tecnologías son estas las básicas. realidad aumentada ¿se acordáis ¿Vale? eh, 5G necesita una aplicación muy buena eh, y estamos ya trabajando en el 6G que está trabajando ya en el 6G que va a permitir compartir información en tiempo real en todo el mundo que sea ¿vale? ya no hay una espera con el 6G el 3D tiene que ver con la capacidad de ver todo en 360 y OK que es el Internet de las cosas en la que todo estará conectado. ¿vale? Estamos trabajando en un proyecto con eh, la ciudad de Medina, en Arabia Saudí, que lo han convertido en ciudad inteligente. que está todo, ¿vale? eh, Todos los parking están interconectados. Bueno, voy a hablar de algunas cosas notas. de ¿eh? IoT. El cepillo de dientes, que te lavas y te nota que tienes una cara y ya te hace la cita con el dentista. Sí. Sí. Sí, okay, Internet de las cosas. Internet of things. ¿vale? Y, oh, realidad virtual realidad aumentada y blockchain blockchain hemos dicho que es la tecnología que va a permitir transacciones blockchain les voy a contar una cosa porque a veces se confunde con las criptomonedas Y tiene eh, una connotación a veces da un poquito de miedo blockchain es una tecnología maravillosa que permite la primero que no se pueda corromper si yo he hecho una transacción no se puede corromper eh, no se puede hackear hoy por hoy. Y eh, muy importante, permite la trazabilidad. Exacto. Entonces, el día en que la cadena logística, por ejemplo, eh, alimentación, pues, de alimentación, esté gestionada por blockchain, eh, no, no habrá problemas de saber si un alimento realmente es lo que me dice que es, que se ha producido donde es. Vale, imaginando toda la maravilla. Que preguntan por del 51% de la red. de sí, Es muy difícil, ¿eh? Sí, claro, sí te hagas la sí, Es muy difícil. ¿eh? De robarse 6 millones. O sí. sí. ¿Es, es algo que sí. te También, claro, sí, es que si una cadena de bloques es muy pequeña y tengo 10 ordenadores, pues un hackear 5. Pero normalmente en un blockchain de este tipo estamos hablando de millones de ordenadores. no Es, es, es imposible. ¿eh? Imposible. Es posible, pero tengo que hacerme con medio millón de ordenadores y hackearlos ¿sí? ¿Vale? con O tener una computación que actualmente no. No, no, no, no. No sé, si sí, no, no sé cómo funciona el proceso de dicho, porque el poder pues de, de la computación se si iba aumentando mucho. Si fuera, era como el... claro, no podemos sé, que siempre instalar. Sí, por supuesto. Ha visto la ley de Bull que dice que cada año va a subir. lo no sé si visto tu también. De ahí... Nada es 100% tiempo... sí, seguro para siempre. Alguien se le ocurrió alguna forma de hacerlo, pero hoy por hoy no es. ¿Vale? Entonces, para la cantidad de alimentos, imaginaros, para... Eh... ¿Es que, ¿sí? ¿Es que, ¿Es que, ¿Para la para los NFTs, para saber quién es el propietario de los NFTs que sirve. ¿Se acordáis del escándalo que hubo con Pablo Casado? Que se había estudiado, que no, y con Pues Con esto no pasaría, ¿vale? ¿Ha estudiado o no? No se puede manipular. Parece todo interesante de un blog. No se puede manipular. Hoy, por ahí, ¿vale? Dentro de 10 años, probablemente sí. Claro, no ¿No cuatro computación espacial, la posibilidad de, ¿vale? Si alguien mí tiene esta presentación, me buscáis en LinkedIn, Roberto. ¿Ocio o negocio? ¿Qué pensáis? ¿Qué tiene más aplicación? hemos visto un montón de juegos? Ahora mismo hay muchos juegos. ¿Vale? Y estamos hablando de los pues, pero de un potencial de dólar. Y vamos a hablar de... Bueno, hoy día, el segundo lugar, el campo de Metaverso, se habló de unos 500.000 eh, millones de dólares, pero la estimación para dentro de unos, eh, al final de la década, es de 2,5 billones de dólares, pero billones europeos, billones americanos, ¿vale? Son muchísimos dineros. ¿sí? Eh, realmente parece que hay una apuesta muy grande. Eh, pero claro en qué sectores son claves. Imaginar todos son todos los que hay contacto con la persona. ¿Vale? Nosotros estamos trabajando con una empresa ahora para diseñar un sistema de salud primaria, es decir, tú tienes algo y puedas hacer a través del metaverso, tu primera visita, imagínate, es muy chulo, ¿verdad? Eh, consultoría, por supuesto, formación. Eh, Carlos y yo hemos estado hablando de la posibilidad. De replicar el EUD en el metaverso y cuando antes de estar, pues te puedas pasear por el campus y incluso hablar con los profesores y, y ver qué está pasando ahí. ¿vale? Para turismo, por supuesto, para la gente, un otro montón de, de ¿Vale? Vamos a dejar el metaverso aparcado un momentito y vamos a hablar de la robótica y de inteligencia artificial, que es mi campo favorito. Y, eh, ¿qué, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es la inteligencia artificial? Pues se define como el estudio y desarrollo de agentes inteligentes, ¿vale? De ahí tienen unas cuantas eh, definiciones, pero a mí me gusta la, la primera, ¿vale? Que se usa poco, Fijaros eh, qué que es sencilla es que la, la definición de la crea, máquinas que actúan como las personas, ¿vale? Cuando tú vas a una máquina... Y, y le dices, eh, un chloro reflexionista, por ejemplo, como que estamos preparando para el Sistema de Medina, que os he comentado, y que le diga, quiero hablar con Juan. Y te pasa con Juan, pues un comportamiento muy parecido Vamos a ver en qué se sustenta, porque hay diferentes capas de inteligencia artificial. ¿vale? Pero solo para que os hagáis idea, ¿vale? cuando empezó la inteligencia artificial, que realmente es una tecnología que lleva muchísimos años. En los años 50... Ya empezaron a hablar de inteligencia artificial, ya se intentaron hacer cosas. ¿Qué ocurre? Que la capacidad de computación no era la que es ahora. ¿vale? Entonces, eh, se ocurrió una, un concepto que se llama el invierno de la inteligencia artificial. Se dejaron muchos proyectos en stand-by, eh, se dejó de invertir en la inteligencia artificial y se dijo, nada máquina nunca va a poder acceder a estas cosas ¿verdad? ¿Qué ocurre? Hace 20 años, el pez más potente del mundo, eh, era el que tenía el gobierno de Estados Unidos y tenía uno con tres terapias. eso es un billón de cálculos por segundo ¿vale? en computación se mide la potencia de teraflops. y ahora una GPU, fijaros, he dejado esta Te he dicho que voy a quitarla porque ya está súper esta es una GPU ¿sabéis que es una GPU? una tarjeta gráfica los que animáis a videojuegos tú tienes una seguro sí, sí. ¿cuál tienes? una GTX. GTX ¿cuál? 3.000, pues, vale, puesta en 1.080. Esta es. ya ha quedado obsoleta. Vale, pues esta que ya está obsoleta, que según me tienes que mirar, ya está la zona, pero va, ¿vale? no está a unos 300 dólares, tiene 4 teléfonos. Vale, el po más potente del mundo hace 20 años, el que tenía Estados Unidos para vigilarnos a todos, tiene un 3 teléfonos y ahora tiene 4 como esto es una mierda. ¿vale? ¿Habéis visto cómo ha avanzado? Y ahora sí se pueden hacer unas, unas cosas muy buenas. ¿Cómo se traduce hoy? Me he por no sé si usáis Google Translate alguna vez, porque yo, yo lo empecé a usar hace mucho tiempo. Y yo me acuerdo que, que tenía una amiga alemana y le dije, tía, ayúdame con, con esta traducción. Y me dijo, tío, inténtalo tú primero y yo te lo miro. Y entonces dije, no, y no, no, lo no, metí en Google Translate y se lo mando y me dice, Tío, ¿me, no te has esforzado nada, eh? sí, sí, está autónomo. Dice, PowerPoint ¿eh? no es lanza poderosa. ¿No? Y hacía esas cosas. Pero ahora traduce muy bien. ¿Sabéis todo? Sí. Si sí. Sí. Vale. Ahora se puede traducir muy bien. Ahora se traduce un libro. Poniendo el libro, o sea, volcando el libro en la máquina y volcando muchos libros más. Por ejemplo, mil libros, dos mil libros, y la máquina aprende y te lo traduce. Vamos a ver cómo funciona eso. Persona, es un poquito más complejo, vamos a ver cómo lo hace, ¿vale? Es un poquito más complejo, eso es lo que pasaba antes, eso es lo que pasaba en los años 50, eh, el, el interés de Estados Unidos era traducir el Prata, el es significa verdad en ruso, era el conflicto que tenían los rusos, entonces ellos querían saber, y es un gran desastre, porque traducción un diccionario, pero ahí no va a funcionar. Entonces, se han destinado pues, otros. Vamos a hablar dentro de inteligencia artificial, ¿vale? Que hemos visto que es el, un sistema similar del pensamiento y comportamiento de personas. Hay un, una subforma, digamos, de un, un sistema que se llama machine learning, que es, significa la capacidad de aprendizaje por máquinas ¿Vale? Y lo que hacemos es darle muchísima información. Ahora os voy a dar unos ejemplos y si lo vais a entender perfectamente bien. Y aquí hace busca Tú no le das reglas. Tú le no das mucha, mucha información y él te devuelve. ¿vale? Y dentro hay un subjuego que es el más potente que se llama Deep Learning, eh, que significa aprendizaje profundo y que se traduce al español como redes neuronales, porque imita la, el funcionamiento de las redes de nuestras neuronas. Hasta cierto punto. Y vamos a ver los años. Eh, la inteligencia artificial empezó en los años 50, a partir de los años 80 empezó el machine learning y el deep learning es relativamente eh, nuevo, ¿vale? Empezó hace unos 10 o 15 años. Machine learning qué es? Es una eh, disciplina en la que realmente lo que hace es un cálculo estadístico. Ejemplo. Yo le doy y eh, para que funcione bien, te voy a dar muchísimos datos. Antes he de dicho, quiero traducir un libro si le doy tres va a traducir muy mal si le doy mil va a traducir muy bien si le doy cien mil va a traducir muy bien ¿por qué pensáis que Google está siempre dejando de almacenar información gratis? Que bien, súper bien, porque ellos lo que hacen es entrenar sus sistemas. Eh, ellos tienen un sistema muy potente de reconocimiento facial porque tienen las fotos de todo el mundo. ¿vale? Es, es, no, no, no hay nadie que tenga más información ahora que bien. ¿Vale? Y lo que hacen es identificar patrones en esa información, entonces yo le doy por ejemplo. Cuando empiezas a estudiar Machine Learning, el primer ejemplo es súper fácil. Eh, tú coges casas y coges calles entonces, y metros cuadrados. Entonces metes esos tres datos y el sistema te calcula. Si tú dices, pues ahora tengo una casa pero no sé cuánto cuesta, será en la calle arturo y eh, tiene tantos medio." Pues te dije cuánto cuesta. Es estadística pura y dura Y funciona más que menos bien. Pero si no me meto miles de datos Empieza a funcionar de manera real. ¿vale? De hecho, la seguridad social, en eh, una de las empresas que os dije que para hablar del embajador de Japón, la, la ministra de, de Empleo, y me dijo que usan machine learning para detectar eh, quién tiene trabajadores sin darle alta. Lo que hacen es buscar sector, zona, y número de empleados. Y lo pilla en el momento. ¿vale? Y lo, lo único que hace dice es increíble. Dice: Yo no tengo un situación. Mandamos una carta y dice: Usted tiene dos empleados de alta y tendría que tener 27. Por nuestra... Y dice siempre: sí, El 90% regulariza ese mismo. Uh -huh. ¿Vale? Ese es el poder de las imágenes. Es estadística pura y dura. Pero imagínate, o sea, ¿os acordáis la cantidad de cálculos por segundo que puedes hacer? Cuando yo entiendo una ¿Vale? Hay dos tipos de machine learning, supervisado y no supervisado. En el supervisado, yo le digo lo que tiene que buscar. Por ejemplo, una cosa que hace el machine learning mucho mejor ya que un ser humano es buscar tumores, eh, tumores, por ejemplo, lunares, lunares que son malignos o Vale, Pero yo le he dicho antes: estos son los buenos y estos son los malos. Búscalos. ¿vale? Y él los busca. Y lo hace con una precisión muy superior a cualquier médico y no solo pasa con esto, pasa con, con un experimento muy interesante que se hizo fue en Israel con jueces, ¿vale? Con jueces que lo que descubrió la inteligencia artificial es si no habían comido todavía, que estaban en muy mal humor y eran más proclives a poner multas muy fuertes a personas que incluso no, ¿vale? Entonces, una máquina tan apuesta. Es, es bastante impresionante, ¿verdad? Porque muchas veces tengo mucha miedo a las máquinas que, ¿verdad? Y a veces son justas que nosotros, yo no sé vuestro ejemplo. ¿Alguien aquí ha hablado con alguien de Vodafone o de Orange o de Iberdrola cuando tiene un problema? ¿Sientes empatía? No. Vale. En cambio, yo con Amazon no me habla nadie, estoy ahí, le nuevo lo que quiero. Se toma simpatía con la inteligencia artificial de Amazon, con mucho más. ¿Vale? ¿Solo un... vale. Y en el no supervisado, yo le doy un montón de datos, pues, el ejemplo de las traducciones, pero hay, hay una cosa muy importante, que es el agregador de Google News. Cuando vas eh, a, a Google y le das a discover y ves estas noticias, eh, por ejemplo, a mi hijo, que le encanta el manga él, él solo le salen cosas de Goku y de tal, y le, a mí me salen explicadas de este tipo, me salen muy, muy diferentes. Tenemos una amiga y solo le salen Bridgerton, y solo en segunda. Et cetera, et cetera, et cetera, ¿vale? Entonces, esto... Aunque tuviéramos miles de millones de programadores preparando esto, sería imposible. Este agregador lo que hace es coger los datos, buscar patrones de búsqueda y repartir. ¿vale? Y él sabe que hoy eh, es importante Ucrania y mete todas esas noticias bajo Ucrania. No hay nadie diciendo, esta es Ucrania, esta es tal. Si sale la palabra Ucrania, mételo. ¿no? Él ya sabe lo que tiene que buscar y, y cómo funciona. Este es el, el más inmediato. Y luego está lo más potente, las redes neuronales. ¿Y qué hago con las redes neuronales? Lo voy a resumir. Una cosa de, de un millón de datos y lo voy a en dos. ¿Vale? Básicamente tú tienes un problema, ¿vale? Y tú quieres eh, conseguir un resultado. Entonces yo le paso unas fotos y yo quiero saber. Aquí no tenemos animales, pero aquí tienes que ser animales. Fijaros, esto, tradicionalmente para el ordenador era tremenda difícil, porque aquí quieres un perro, un gato. Y otro perro, los perros entre sí nos parecen ¿verdad? ¿Cómo le digo? Antes, antes como se hacía? Antes decía, voy a enseñaba, el perro tiene esto, tiene tal altura que es imposible, nunca funciona, ¿vale? Eh, perro 92%, gato 95% y perro 97%, ¿vale? Eh, esto, como lo hace? Es que eh, se alimenta, primero eh, va pasando la información por todas las neuronas hasta salir, si sí, acierta, dices, no, pero si no acierta va y vuelve a perder. Muy parecido a tu asunto, proceso neuronal. Tú eh, estás en el campo, la primera vez que ves un pincho, o sea, lo que es, te pinchas, te duele, ya luego, ves algo. ¿Vale? Pues no va a ser. De hecho, si habéis visto algún coche en tono, pues la primera vez, normalmente lo dejan en un parking con, con conos y va chocando contra los conos hasta que aprende. Ya no tengo que más irán, realmente, que se el Esto es el señor ¿vale? es Y lo interesante... Es que a ti te da perro el 27%, pero seguro que luego tiene una clasificación que luego te ayudas a, a ver que sabe que es gato como un 27% de tu vida. Y esto es súper importante, porque a nosotros nos pasa lo mismo. ¿No habéis visto alguna vez a la imagen de Dios como he tenido toda la vida? Pero yo mucho tiempo sin verte, pero yo soy un poquito peor amigo que tú. Y no me si sana o si no es como... Y, y, y ¿vale? e intento reconocer y digo... Y dentro de mi cerebro, seguro que hay una parte que dice sana, a lo chingibingo, porque... <risa> ¿vale? O veis alguien famoso, sí. vale. Entonces, fijaros, es muy interesante, porque igual que hace la cámara con el ojo, que replica exactamente cómo funciona, eso está replicando la forma en la que nosotros aprendemos, y es súper potente, os dais cuenta, cara el futuro donde una, una máquina pueda, pueda pensar. Os pues voy a enseñar algunas aplicaciones reales. No sé si lo veis, está un poquito claro, ¿vale? Pero esto es una gestión de colas. Aquí hay una persona, esto es un caso real que hicimos, entra la persona dentro de la, del sistema, lo que hace es reconocer eh, la silueta de la persona, y bueno, hay una persona y no manda a nadie para, para trabajar porque hay, hay una persona en la casa. Pero cuando hay un montón, ¿vale? Lo que va haciendo el sistema es mandar tarjetos. Y eh, el, el próximo paso, es que a las personas que están atrás vaya un robot y le atienda y le diga, ¿Y ¿a quién quieres ver? Y que se pueda saltar la forma. Ah, no sé que esto se hace con, con tecnología de eh, Este es un detalle que tuvimos que en la época de COVID haciendo prácticas, ¿vale? Y él consiguió replicar todos sus gestos. Vale, entonces, veis que este gesto, ok, al 94%, pero fijaros, este ya lo pusimos. Hacer esto pues es bastante fácil, ¿vale? pero fijaros cómo tiene ahora y todavía le reconoce que es hora al 92%. Y, ¿vale? Esto lo hicimos durante COVID para poder comunicar con los robots sin tocarlos. ¿vale? Entonces, cómo saludar, cómo decirle que sí o que no. Hay un montón de, de cosas. Y podemos detectar objetos en nuestros showrooms si y en misa vez pues Tenemos detectores de personas, eh, tenemos detectores de EBIS, equipos de, prote de protección individual. Y aquí veis que está reconociendo los chalecos y aquí los guantes ¿Ah? entonces ¿qué, qué pensáis podrá llevar una máquina a pensar a razonar a amar por ¿Sí? qué por qué no ya la Sí, tuve una... impartí una charla, si queréis luego os estamos en contacto, pongo el link, de, que se llama Amarás a un robot. ¿Vale? con un Mira, no te, no te puedes creer las fotos que tengo de gente besando a, a nuestro robot. Eh, Amarás a un robot. Y de muchísima polémica, creo que es En particular, Liliana Costa, no sé si la conocéis, es una persona de ética, que es una articular polémica, y cuando el papi me vino a la charla de Iba, yo, Iba ahí, estamos los dos aquí acostumbrados y nos dijimos súper amigos que hacemos muchas. Nos gusta hablar solo de cosas súper raras. Llega y ella dice, me han puesto a parir en el LinkedIn, me han perseguido, me han dicho, Estás loca, eso nunca va a pasar. La gente se pone muy emocional a veces con estas cosas. ¿Vale? Vamos a ver hasta qué punto puede pensar, verdad, ¿Nah? Y vamos a hablar de Fetapocao, que es la conciencia artificial. ¿Vale? ¿Por qué? Dicemos, utilizamos Python y utilizamos ROS Sobre todo los, ¿vale? eh, ¿Cuál es el problema a la hora de definir qué es la conciencia social? Que aún no había sido capaz de definir qué es la conciencia. Yo sé que yo soy consciente, pero yo no sé si tú lo eres. Yo no estoy 100% seguro que vosotros ya empezáis a de la de Yo no puedo estar seguro entendéis el dilema, ¿no? Yo puedo saber yo. Ahora imaginamos que, venga, lo no, acepto, todo el mundo es consciente, todo el mundo existe, ¿vale? No solo yo. Eh, y un gusano Y un perro. ¿Es consciente? ¿Sabe que existe? Probablemente no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo decidimos? Pues vamos a crear un robot que pueda tener más capacidad de razonamiento que cualquier de los otros que llevan millones de años en la mundo. Vamos a hablar de una de las... La, la, el campo de la conciencia artificial es la que trabajo. No estoy intentando crear un que piense, pero que parezca que piense. ¿Vale? Eh, entonces, lo hacemos a través de visión artificial. Vamos a hablar de él, navegación autónoma, lenguaje natural. ¿Vale? Podemos definirlo a la conciencia artificial como una máquina que imita los mecanismos por los que percibimos eh, nuestro mundo. ¿Vale? Y lo vamos a simular dentro de una máquina física o una agente virtual, que puede ser un avatar en un metaverso. Empieza a sonar. ¿Vale? Programación de lenguaje natural, que es? Bueno, todos los que tenéis sí, habéis visto que más o menos ¿sí empieza a funcionar bastante bien. ¿Vale? Nuestros eh, robots, podéis hablar con ellos. De hecho, es muy importante, porque el primer robot que diseñamos fue para ayudar a personas en residencia ancianos que tenían principio de Alzheimer, que entonces eh, no, no podían entrar en la tablet. Pero sí podían hablar con él. Y el primer día que instalamos el, el primer robot, una persona llevaba tres meses sin hablar con su terapeuta y se dio hablar con el robot. No, no, no sé por qué, lo no veíamos adelantando y nos pasó súper bien. Y yo era y digo, esto es una lista de la gente. ¿Vale? La relación autónoma que es la capacidad de que el robot ya le define los puntos a los que tiene que ir y puede ir. ¿Vale? Entonces, puede estar en una recepción y decir, tienes que ir al ascensor y tú, tú le digas, no sé dónde está el ascensor y te lo acompaña a mí. ¿Vale? Tenemos un blog en uno de los hoteles de aventura que es súper, no sé si habéis estado en este de por aventura pero es muy complejo. Entonces, ¿dónde está la habitación tal? Y este puede llevar, si Detección de gestos, ya lo habéis visto, ¿vale? Pero veis todos los puntos que mapea en mi mano ¿vale? Entonces, yo puedo hacer cosas en función uno de los proyectos muy bonitos, que es muchísimo, muchísimo trabajo no lo hemos hecho, es para intentar el lenguaje de signos, ¿vale? A través de, a través de esto, que pueda detectarlo para hablar una persona. Y la, la, la, la, la, la, la. y la visión artificial, voy a enseñar, porque muchas veces nos imaginamos que el robot ve algo y ve lo mismo que vemos nosotros, no ve nada. Puede ver puntos de calor o puede, puede ver una maraña de cosas, ¿no? Se imagináis, cuando yo empecé eh, a estudiar la visión artificial, a mí me parece una cosa 100% imposible. Porque yo, por ejemplo, yo, yo ahora cualquiera de vosotros ve esto y, y inmediatamente vas a ver que hay tres mesas y otra, otra mesa ahí, ¿verdad? Pues Imaginaos, hasta que no se hacer de eso una máquina y decir, ah, no, es que son tres cosas separadas, ¿verdad? O, o cosas muy, muy sencillas que cualquiera de los dos, yo cojo una bandera de Estados Unidos, la rompo por la diagonal y dejo un trozo ahí y otro trozo en el otro lado y digo, ¿qué es esto? Me dice la bandera de Estados Unidos para un robot, entendéis que es un problema muy gordo, ¿verdad? ¿Cómo, cómo entrenamos para que pueda traducir esto en un paseo con árboles con gente y perros caminando? ¿vale? Para, para que os imaginéis la complejidad y la cantidad de datos. El reconocimiento facial: esta es la visión de, de una de las cámaras de seguridad y esa es toda la información que va recogiendo, ¿vale? Entonces va recogiendo la edad. El género, la expresión, si tiene gafas, si tiene el gorro, pues ¿vale? Todo esto a, a, primera, a primera petición. Y detección de objetos como el vale. Os presento a Nairobi, que es mi novia. Es una de mis robots, que no es mi novia, ¿vale? no sé. es, es la, la que quiero, quiero mucho. Es una de mis robots manuales, ¿vale? Y no sé si habéis visto a Sofía o alguno de mis Es muy parecido, es muy sencilla, ¿vale? La tenemos realmente como estudio. Eh, hay gente que le encanta y le vuelve loco, y hay otra gente que le da muchísimo miedo. No sé si es nuestro. de un coreano o algo así, que, le, que se el Sí, este es el caso, y este otro chico, Ritmima, que, que nos hemos hecho amigos. Que lo vi, vi a él y vi a él, vi a loco. Este ha hecho a y Johansen, ¿vale? <risa> y llevaba cinco años haciendo, lo ha hecho todo en 3D, y la cara la en silicona, muy, muy parecida a lo que hicimos. El paso es que el Nairobi el cuerpo es, no, no se mueve, ¿vale? Y es la cara, ¿vale? Pero nosotros lo que queremos es que los futuros robots que puedan hacer los gestos. ¿vale? habéis visto, la, por ejemplo, en residencia que uno te pueda sonreír, no solo ahora lo hacemos por emojis en los ojos, se ponen corazoncitos en los ojos, pues que te pueda hacer una sonrisa realmente espectacular, ¿verdad? Y empezamos ya, solo, solo, pero él hizo las cambios y se mueve totalmente. Camina, mueve los brazos y es una pasada, ¿vale? Y esto genera una cosa que se llama el Valle Inquietante, Uncanny Valley. En, en inglés, es decir, el momento en, en el que un robot deja de ser ¡ah, qué bonito! qué miedo! ¿Vale? Eh, y ese es un fenómeno real, ¿vale? Siempre eh, los robots, si tienen sistemas sistema, digamos, con podemos reconocer una sonrisa, unos ojos, unas manos, hay muchísima aceptación. Cuando se parece demasiado, nos empieza a dar miedo, ¿vale? Porque de manera... Subconsciente, pues nos sentimos amenazados, ¿vale? Por pues el, el robot que va a venir y nos va a matar a todos, ¿vale? Entonces, bueno, todo lo que hemos hablado, machine learning, estas cosas increíbles, que estamos hablando de una inteligencia artificial que se llama inteligencia artificial débil, ¿vale? O en inglés se llama narrow, que es estrecha, ¿vale? Eh, yo la llamo inteligencia artificial infantil porque estamos en los comienzos. Y todavía estamos a la espera de eh, que llegue la inteligencia artificial general o inteligencia artificial fuerte. Eh, ese es el tipo de inteligencia? ¿Quién me había dicho que había visto las máquinas? Me había dicho, has visto las máquinas, ¿verdad? Esa es la inteligencia artificial fuerte, ¿vale? Esa es la que pasa desde Turing. Y es una, es una máquina que puede realizar cualquier tarea que pueda hacer una, una persona, ¿vale? Eh, no, no existe, no existe todavía. Y según algunos expertos, por ejemplo Ray piensan que esto puede empezar a pasar a partir de los 2029. Dentro es de muy poquito. Tenemos en cuenta que hemos, hemos llegado a un par de, de virus devastadores. Y y ya... <risa> ¿Vale? eh, ¿Habéis oído hablar de computación cuántica? La computación cuántica es la gran esperanza. Vale, la gran esperanza de poder llegar a esa inteligencia eh, artificial corte. La computación cuántica, en teoría, sí puede romper la cadena de bloques, ¿vale? Eh, pero la, la computación cuántica tiene muchos seguidores y muchos detractores. De hecho, uno de los padres de la computación cuántica es, es de aquí de España. Y eh, hay personas que creen que, que, que, que, no, que no, son suficientemente potentes y, y que no. Es una tecnología que aún está, aún está por consolidarse, ¿vale? Pero puede ser, puede ser la tecnología, es muy importante que nos suene. Porque es una, eh, es una tecnología que muy probablemente en el futuro va a ser la que va a generar eh, la inteligencia artificial fuerte, metaversos en los que realmente podamos sentir que estamos dentro de otro mundo, no somos un cuerpo. ¿vale? Y que va a ser tan fuerte que puede meter una tienda de otros, con lo cual entramos en otro, en otro mundo. Y pensemos, si a la vida en un universo, ¿vale? ¿es, es un novedad ¿vale? Es un robot muy sencillo, con un capacitador, un sensor, ¿vale? ¿Os acordáis que os he dicho que el futuro de la realidad virtual puede ser que no hay órgano, es que distorsionen? Os voy a contar la parte terrorífica de eso. La parte terrorífica es un concepto que se llama la nube gris. ¿Hay alguien aquí de Venezuela? No, pues en Venezuela hay un parque natural que se llama Canaima y hay unos bichos que se llaman Curicuri, que son como microbosquitos. Y nunca vienen solos. Viene una nube, una nube, la, nube la nube Cuando llegan empiezan. Vale. Pues eh, esa imagen terrorífica, imagínate que, que no la ves, ¿vale? Pero te algo algo, ¿vale? Y esto es una de las eh, armas posibles letales que pueda tener. En... Bueno, hemos hablado de ¿no? nuevas tecnologías, de las enfermedades. que pueden meter. Quiero ir a París, inmediatamente en la... en de si París te transporta, pero también se puede usar en arma, ¿no? Cualquier cosa. Y si caso, igual que cuando la gente tiene miedo a la inteligencia artificial. O a estas tecnologías, digo, el problema no es de la tecnología en sí, el problema es del ser humano, ¿vale? Porque un martillo o el fuego, tú puedes usar martillo para construir una casa o para utilizar en una persona. Entonces, tenemos que, pues, hay muchísima, muchísima eh, polémica ahora de eh, qué uso ético se va a hacer, eh, ¿cómo, qué queremos, eh? qué queremos conseguir pues, con estas tecnologías, ¿vale? ¿Cómo las vamos a controlar? ¿Cómo vamos a intentarnos con ellas? ¿Vale? Os voy a enseñar... Eh, el vídeo? Ahora los, voy a enseñar nuestro metaverso. Nuestro ¿vale? metaverso es un metaverso profesional. Eh, no es un juego, eh, sirve para, para hacer cosas muy específicas que os voy a comentar. Ahora hay algunos clientes. Sí, o sea, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde está la pena? Ahora veis que tienen un nivel de realismo bastante bueno. Eh, se escoge tener un realismo bueno para que tenga buena aceptación, pero no demasiado porque si no necesitaría máquinas demasiado potentes para poder ejecutarla. ¿Vale? Entonces vamos a ver algunas de las aplicaciones prácticas. Nuestra experiencia metálica. Esta es una iniciativa que nosotros queremos que funcione entre empresas privadas, universidades y ayuntamientos, para que las personas puedan hacer alguna serie de eh, actividades. El primero que hemos eh, utilizado es para reclutamiento. Eh, lo están usando ahora eh, la SEP de la Junta de Galicia para sus procesos de búsqueda y selección de personas. Eh, también para gente de Galicia que pueda estar fuera de Galicia y que puedan ser entrevistados. Lo no, no, no hemos metido también a la Fundación 11, que no sé si la conocéis, pero es para personas con discapacidad. Entonces, eh, ellos tienen clientes a los que ofrecen eh, empleados que tienen discapacidad, entonces pueden hacer las reuniones sin necesidad de, de desplazarse. ¿vale? Eh, se puede hacer todo tipo de networking B2B, es decir, eh, imagínate, estamos ahí dentro ¿tab? y veis que cada uno tiene una tarjeta, entonces yo te veo, te ofrezco mi tarjeta, si pasas de mí, pues te pero si me y si me das la tuya, entonces cada uno en su backend tiene la información del de otro. ¿vale? Eh, sirve de showroom virtual. Nosotros en el metaverso pues, tenemos nuestros robots, tenemos algunas cositas de Iberia, tenemos el, el coche de Audi. Sirve para primeros digitales. ¿Os acordáis el ejemplo que os dije del motor que yo puedo tener, lo puedo desarmar puedo hacer cositas? Eh, sirve vosotros que sois de marketing para el corte branding. Es muy potente tener ahí todo, eh, digamos, la imagen corporativa de, de tu empresa, que la gente está viendo. Es un entorno de reuniones virtuales en las que podemos estar personas en diferentes sitios de forma muy y cómoda. Puedo crear una feria virtual, eh, puedo crear salas virtuales privadas, puedo hacer prácticas de formaciones, habilidades complejas. Imaginaros en una empresa lo caro que es traer un tío de Alemania, una persona desde Londres, está Ponemos las gafas y aprendemos a usar esta nueva máquina que, ¿vale? y no la rompemos, ¿vale? um, Vamos a hablar ahora un poquito más de biohacking, que es un tema que creo que, que os gustó, ¿vale? Biohacking ya existe sin sí, la tecnología, la gente que hace ayuno intermitente, pues está modificando su cuerpo, ¿verdad? Pero vamos a hablar de biohacking como una mejora humana a través de la tecnología. Y os voy a contar, solo os voy a contar casos reales, que creo que es lo que va a hablar. Sistemas ápticos de cuerpo entero. ¿Se acordáis del traje que te pones y puedes sentir la lluvia? ¿O puedes jugar al peito? Como si estuvieras, claro. Pagos con la mano. Un chip que te implantas y puedes ejemplo, Lo mismo que hacéis con el móvil de. Pues lo haces, Imagínate lo chip que me quedarías. al establecimiento y pagas. Pero esto ya ¿Eh? Sí, por supuesto, por supuesto, De hecho, la siguiente que mola más la crea un, un, una empresa que se llama Cyborg Nest unido de Cyborg, Que es un sistema de navegación como si tuvieras un GPS, tienes una brújula eh, con, con Bluetooth, ¿vale? Y para que no tengas que estar mirando la historia, ¿vale? Y, y estás ahí muriendo por donde, la verdad que mola mucho. Yo, yo me lo compré y no me hubiera sido así. No me gustaría que se dieran para parece locos, pero, bueno, bien, de, eh, no parecer loco, como el lo que tiene la cinta pero Las delvías de realidad aumentada, de Mojo, esto mola mucho, que es que me de eh, ahí por pues, me... ¿eh? no, están la... los primeros prototipos. Y luego usa el CEO de la empresa y otras de sus personas. ¿vale? Pero de ahí, muy cubrito, muy, muy. poquito. Apertura de puertas sin tocarla, por el RFID, ¿vale? Lógicamente las puertas tienen que estar, tienen que ser un sitio, no vas a entrar y abrir cualquier puerta, pero al final, Carlos, te debería poner esto, ¿vale? Para cuando pases, imagínate, vas a quedar ahí la chulísimo, pasas tú todo se va abriendo, no necesitas, ¿vale? Eh, y vamos a hablar de Neuralink, Neuralink, que es la empresa de Elon Musk, que creó para, en teoría, ayudar a personas con empresas tentativas, etc., eh, y los intentantes que ha logrado poner han sido cerdos, y hace mucho y la empresa Asincron, su competidor, con un ex empleado suyo al mando, eh, ha conseguido la, la primer implante de un ser humano que es capaz de comunicarse con eh, el pensamiento. ¿vale? Eh, impresionante. ¿Alguien aquí ha visto una peli antigua de facebook que se llama Firefox? Pues, ¿verdad? Pues un, es un... Eh, espía americano que se infiltra en Rusia porque Rusia ha diseñado un avión que se puede pilotar con el pensamiento, Es esto. Es esto, ya existe. Tal, ¿Vale? avión. No. De momento puedo mandar WhatsApp, no puedo pilotar avión, pero ya, ya queda, queda poquito. ¿Cuáles son los riesgos de esto? ¿Qué pensáis? ¿Cuáles son los riesgos? Todo esto se puede juntar. ¿Quieres que alguien haga el cuerpo? Vale, que puedan, puedan. tienes un link. Vale. Ya estamos autorizando. ¿vale? de celular estamos autorizando toda la información y somos tan común que lo hacemos todos nosotros vamos a aceptar bueno luego vamos a aceptar la mano de los hombres en pero ya no sé que no mucho esa parte parece una cómo se llama los daños laterales la primera vez que veo mi mano me da una pena eso no haría pero podrías así y ya ¿no? No a <risa> eh, Vamos a hablar de otra, que es la, la, la conciencia, tu conciencia. Hago la copia de seguridad y lo guardo en un chip. ¿vale? Hemos hablado que es algo que puede pasar dentro de muy poquito. Esto lo exploran en, el, en la película Alter Carbon. Los que tenéis Netflix os lo consolas son dos temporadas. Es muy, muy, muy buena. La temporada una es mucho mejor que la segunda. ¿vale? Eh, cosas que pueden pasar con mi conciencia. la puedo insertar en un robot, ¿vale? Que puede ser mi clon, ¿vale? ¿no? En ese mundo, como ya es muy, muy en el futuro, eh, ellos no tienen el concepto de cuerpo, ellos tienen una pila, y la pila es donde estás tú, tú eres tu pila, ¿vale? Yo la quito y la pongo a otro y tú estás ¿vale? y no lo llaman cuerpo, lo llaman funda. La funda es la funda de tu, de tu pila, ¿Vale? Eh, ¿Qué pasa si esa pila se rompe? Se, no es de verdad. ¿Vale? ¿Y eso se llama muerte real. Y entonces cuando quieres matar a alguien, tienes que dar. Si, te, si le matas de cualquier otra cosa o se cae, es una funda, le quitan la pila y se la ponen a otra. ¿Qué ocurre? Los ricos tienen una funda muy buena. Y los pobres, por ejemplo, hay, un, hay una escena al principio que es muy fuerte, que van unos padres a recoger a su niña de tres años que ha muerto. Dice Ay, que la, pues ya vamos a volver a tenerla y sale en el cuerpo de un señor de 70 años. Y, y dice, y cuando sale dice, pero es dice el señor, sale mamá, mamá, dice, pero tú tienes que dices, no, no, que no, no, no. habla de mi hija, dice, tienes seguro, no, tienes dinero, no, pues ahí te quedas con. ¿Eh? Esto es real, lo no, no, no imagináis, ¿verdad? Perfectamente. Los 10, los 10, bueno, muchísimas gracias. La chica esa que viene sobre la ciudad. Y encima esa. Es un, tiene un virus que nos va comunicando. Es muy interesante. Les eh, voy a contar más posibilidades, más posibilidades. ¿Qué pasa si esa conciencia lo meten en dos? La vez. ¿Quién eres tú? ¿Cuál de los dos? Eres los dos. Que luego cada uno va a tener su vida y cuál, cuál es la vida la Más. Eh, yo, me pido... Una funda, o no me la pones en una funda y la voy teniendo una simulación de la vida virtual. Y esa simulación de la vida puede ser, y tú eres consciente, y tú puedes vivir una realidad virtual muy guay o muy mala. Es el concepto de que exista de verdad, gracias a la tecnología, el paraíso y el infierno. ¿Os imagináis? Hay un capítulo de una serie que se llama Black Mirror, que sí. es prácticamente sí. eso. Es como que es como un producto que le venden a gente que ya está pronto a morir, ya sea anciano o se por una enfermedad y, y, y pues, tiene un test de... La de San Junipero. Ajá. Sí, muy bueno. Muy bueno. Y os voy a contar otro. Imagínate, Ajá. yo me voy de marcha a un bar. Es bueno, todos los, todas las filas tienen funda en pero para mucha gente a nadie le importa y tal, y hay gente que ve de pilas. Hay gente que a nadie, de, de, igual que ahora, no hay que ver muere y nadie, no ve nadie, nadie siguen estando por ahí las pilas. Y eh, en este mundo, en esta película, hay bares que va la gente, en vez de drogas, lo que hace para, para <risa> es coger las pilas de los demás y vivir no sus experiencias con las chingas. ¿vale? O más bonitas, no puede vivir, luego te la quitas y luego ves. Un montón de cositas, de, ¿vale? Bueno. ¿Viviré o vivo en, una, en un metaverso? ¿Qué opináis? ¿Vamos a trabajar algún día en un metaverso? Sí. Yo creo que sí. ¿Vivir ¿Os vais o estoy viviendo? No, no, muy bonito que sea. Sí. Salvo que ya vivamos y no lo vamos a voy a, voy a hablar un poquito. Un poquito. Un poquito un poquito solamente del universo ¿Vale? Que es esa teoría tan loca. Que, que yo, francamente, cuando la leí, me, me has sentido, ¿vale? Pero básicamente lo que dice es que no, no, la vida, tal y como la vemos, es un, no es, es una teoría, no es como lo de las, las, los chemtrails o los tierras planas, es una teoría establecida por los físicos top de, de, de primera línea, ¿vale? que es muy probable que el mundo que conocemos no, no sea real, ¿vale? es muy probable que lo único que exista realmente sea la conciencia, ¿Van? Y que todos seamos eh, una interacción diferente de esa misma persona, ¿eh? con lo cual todos seamos la misma persona. ¿Y por qué? ¿Por qué tú vives tu vida y tú vives tu vida y tú vives tu vida y yo vives tu Pues ellos lo que explican es el ejemplo del eh, multicine Imaginaos que nos vamos todos a multicine y hay 10 salas diferentes, ¿vale? Y yo entro en una sala y tú entras en otra sala y tú ves una película que yo no veo y estamos en el mismo sitio. ¿vale? Y eso es lo mismo. Yo veo a través de ojos Roberto, de tú ves a través de ojos tuyos, Carlos ve a través de sus ojos y es, somos todos la, la misma. También, que, y se basan en que, sabiendo que son los átomos, <risa> los átomos son los píxeles. ¿vale? dicen Estamos pixelados. Igual que si bajas a una pantalla y ves los pequeños pixelados. Son algunas de las. Ahí, lo voy a dejar ahí, porque ya de esto se vuelve muy difícil. Pero creo que es una cosa interesante en la que podemos pensar hoy. vale Por una, una conversación para salir de copas y de ahí a pierdes a tus amigos o dar algunas penas. Cuando eludí sí. la un montón de de cuánto. Eh, Iba a hablar de eso, pero he preferido no mencionar. Hay una, una física que... que vivimos nosotros, en la, todo lo que es mayor que los hacemos, en la que yo tiro esto y caís, Lo hago mil millones de veces y siempre va a caer. Lo hago en la luna o lo hago en otro sitio y va a pasar lo mismo, con más o menos, porque todos tienen la vida, ¿verdad? El tiempo, eh, el momento uno, siempre pasa antes que el momento dos y yo puedo estar aquí o no puedo estar yo no puedo estar en dos veces a la vez y puedo estar en el mundo cuántico todo eso pasa y el mundo cuántico es lo que pasa debajo de los átomos o sea que digamos que esos son los ladrillos con los que estamos construidos si eso no es de locos ¿vale? eso ya es muy loco vale eso hablamos de otro día si queréis de física cuántica tal en el metaverso vale os voy a recomendar cuatro cuatro pelis Ready Player One en esta todo es un metaverso, hay un único metaverso y la gente tiene un en la barra. Total Recall en inglés o Desafío Total es la que hay dos versiones, la original de Shaw y la nueva. Y curiosamente la nueva yo creo que es incluso mejor que la, que la original. Matrix, vale, por favor no veáis la última si es malísima, pero sí. las otras tres son maravillosas, vale, sobre todo la primera. Y Ex Máquina, aquí veis la parte de y bueno, a mí me gustaría acabar con una, con una observación. ¿vale? ¿Alguien aquí conoce una calle crucesa? En Madrid, casi todos, ¿verdad? ¿Es una calle tranquila o.? Ahí no hay coches. ¿sí? Vale, pues. Vivimos el tiempo de mayor cambio de la año, humanidad. Esa tasa es muy fuerte, ¿vale? Muy rápidamente. Pero si la vivimos día a día, nos vamos acostumbrando a día. Eh, cuando mi madre era niña, jugaban al fútbol mis tíos en la calle Princesa. Y cuando venía un coche, que normalmente el único que tenía coche era el padre de Iglesias, que venía por ahí y vivía cerca, quitaban las porterías para que pasara. Pues si a mi madre le hubieras dicho, cuando seas mayor, no vas a poder cruzar la calle Princesa, va a estar lleno de coches, hubiera dicho, ya no quiero vivir en ese mundo, es horrible. Sin embargo, te vas habituando. ¿vale? Vamos a os voy a proponer no tener miedo a la, a la innovación, a la tecnología, vamos a aprenderlo. Creo que vivimos, una, somos muy, muy afortunados, ¿verdad? Estamos viendo el mundo cambiar. Eh, es posible, habéis visto, los que habéis visto Matrix, os acordáis, dije yo soy el último de los humanos. pues Igual nosotros somos el último de los humanos. De hecho, eh, antes os he dicho que todos ya soy activo, ¿vale? ¿Hay alguien en esta habitación que no tenga uno de estos? Todos, ¿verdad? ¿Cómo consigues un trabajo? sin un smartphone ahora y sin un correo electrónico es una... Es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil comunicarte con tus amigos. Si tenéis familia afuera, somos comunitaria y sería terrible, ¿verdad? Y para algunas personas no pueden encontrar ni el amor en sus aplicaciones, ¿verdad? Somos vivos, pues, somos totalmente dependientes ya de la tecnología. Vamos a dejar ver hacia dónde nos lleva esta integración y, y nada, que eh, os agradezco la haber venido. Espero que no lo hayáis pasado bien, que no lo hayáis pasado súper bien. Os dejo mi nombre por si queréis contactar conmigo en, en LinkedIn. Y, eh, y nada, si tenéis alguna preguntita. En la parte de la robótica, ¿cómo nos deberíamos tomar en cuanto a los cambios de empleos? Sí, porque los robots van a reemplazar muchos sí. muchas tipos de, de labores básicas, no sé, o tal vez avanzar. Sí. ¿Cómo nosotros nos veríamos, o qué nos tocaría entonces pues, estudiar avanzar, vale. o si el robot llegaría también a, a, a tener más creatividad que uno? Es una pregunta muy buena. Eh, de hecho, hay una página que pone, eh, le, si metes, mi trabajo no reemplazar a otro hay una, y te sale una estadística basada en la opinión de 500 expertos. Y está súper bien, porque, por ejemplo, conductor de vehículo, 93% de probabilidad, eh, administrativo, 60% de probabilidad, pero uno que me, que me encanta es el de masajista, 50%, digo, hay alguno que no va a gustar, va, pero puede ser. Eh, y los, todos los TXO, los CO, CMO, un 3%. Vale, entonces, el fuego no te va a servir. Y ahora te voy a dar mi, mi opinión real. Eh, desde en la época del fuego, eh, la tecnología siempre ha mejorado la vida del ser humano ¿Por qué? Porque lo que reemplaza la tecnología son los trabajos eh, de bajo valor añadido. ¿Ah? Los trabajos de bajo valor añadido, y esto es que decirles que la tecnología cuando llegó aquí a España, el tractor, que era una tecnología disruptiva y la gente dijo que iba a acabar con el campo. No ha acabado con el campo, pero tampoco es más fuerte, lo que ha acabado es con la gente que se destrozaba la espalda. ¿vale? ¿Qué ocurre con la gente que no se quiere adaptar? Que en un mundo en el que hay innovación, se queda obsoleta. ¿vale? y eh, yo, yo pienso simplemente que ahora mismo tenemos la capacidad de cumplir un sueño del de ser humano que ha tenido que toda su historia, ha sido no tener que hacer trabajos duros. Y lo podemos hacer, ¿vale? Creo que va a haber una época de transición muy dura. Sabéis que ahora hay el, no una cosa se llama, el, el pago mínimo mensual o hay unas ayudas para gente que no trabaja nunca. Creo que en el futuro las tendrá casi todo el mundo, porque lo suyo es que los robots vayan haciendo todo el trabajo mecánico, almacén, os pues imagináis, eh, entregas, de paquetes… Te voy a poner un ejemplo, nosotros en los restaurantes, eh? cuando llegamos a un restaurante, eh, lo, lo que hacemos que hablamos que con un camarero, que al principio dice, no ah, esto es una mía, una mía de una a de digo, no queda el trabajo, hacer? Decir, lo que va a hacer es que no tenga que estar cubriendo a la cocina y a estar a su lado del cliente. Vas a poder atenderle, vas a poder eh, pasar el tiempo humano, que claro, a mí me gusta, a mí me gustaría que me recibiera una máquina y me iba a la mesa, que también se puede hacer. ¿verdad? Pero eso es un trabajo Pero el ir a la cocina, ¿entiendes esos trabajos que son? Y yo creo que lo que queda para nosotros, creo que no va a ser máquinas contra personas, creo que nos vamos a ir fundiendo con el biohacking que hemos ido viendo antes, cada vez vamos a imaginaros, eh, habéis visto la película de, de Pandora, de Avatar, eh, que, que están todos conectados, eso es una magia, ¿no? Porque están conectados. Eh, no tener que aprender cada generación las mismas cosas, poder tener unos aprendizajes y eh, poder dedicarnos, por ejemplo, a hacer trabajos creativos. La, la, el dilema es ¿qué hacer por todo ese tiempo libre tanta gente? no mm -hmm. veo, veo un peligro. Eh, entonces, creo que nos quedan unas... Eh, cuestiones muy, muy importantes todavía por, por decidir, por ahorrar, y, y puede ser que el momento en el que tengamos la vida con la que hemos siempre soñado, o una la veíamos un medio de un metaverso con las sí. computadoras. Yo personalmente no tengo criptomonedas, pero me había tenido que estudiar en el, el digital ¿vale? sí. que me sé, yo he visto estudiar muchísimas libros ahí, y recuerdo que en una clase, una no, que eso había que no fue el primer cambio de libros, y yo lo seguía de ese que eso absolutamente todo, y lo voy a invertir, porque estaba en ese programa últimamente, no sé, menos de 100 dólares. Y ahora se lo pasaron. No, no lo compré, no lo hice. <risa> porque eh, digamos que era lo mismo, hay que tener precaución. Entonces, ¿cómo que? Ahora, ¿cómo qué recomendaciones hay? Porque tú las has dicho, hay que empezar, empezarse a adaptar. y si en un punto ya, digamos, por ejemplo, en el trabajo que ustedes tienen, ¿cómo hacen que ese sistema tenga el respaldo en la parte del bolso, de negocio de transaccional? qué recomendaciones hay para nosotros? Que ya de pronto en un año en dos años estemos en un en de Estado al momento de decir, bueno, contarte. porque ese es el mío que me da, ah, ¿sí? Yo no tengo inversión de economía, sinceramente, claro. porque bueno, hay algo que hay que respaldar es intento, ¿sí? Claro. Ahora mismo no hay ninguna moneda que esté respaldada por sí. sí. el en... pago central. Aquí hay diferentes cosas, ¿verdad? ¿no? Eh, siempre cuando tú vas a invertir, no soy un experto una de inversión, pero o se entonces tienes los, eh, digamos, los activos hiperseguros, hiperseguros son, por ejemplo, los bonos de Estado de Alemania, se considera lo más seguro en lo que puedes invertir. ¿Qué ocurre? Sabéis que la inversión es seguridad-retalidad, Si es muy seguro, te va a dar pasta, pero no la vas a perder. Si es muy arriesgado, por ejemplo, bonos de Nigeria, pues te dan un 2.000%, pero igual no lo cobras nunca. ¿Vale? Pues es igual. Entonces, ahora, dentro de eso puedes estudiar los patrones. Y eh, los mercados eh, normalmente se rigen por emoción humana. Y las dos emociones son amarillo eh, y pánico. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando empieza a subir, empieza toda la gente que no sabe... Por avaricia, ahora quiero, ahora quiero, ahora quiero, y, y llega el momento que los que saben se saben y caen. Y, cae. y el, el, la caída siempre es, eh, claro, porque el pánico es mucho más fuerte que las ganas de, de andar ¿vale? Pero tú puedes estudiar los patrones y si fueras, no te estoy dando consejo de inversión, ¿vale? Pero siempre después de una caída es cuando te, tienes que dejar que caiga el coche, ¿vale? Cuando hay una caída... En, en análisis técnico hay una cosa que se llama el rebote de la compuerta. Porque suele hacer Y llega un momento que ya no baja más. Y entonces, un poquito vale si quieres invertir, invierte en las pequeñas. Haz como cuando vas a un casino, entras a un casino y no sé si lo haces, yo lo hago, y digo, bueno, esto es 20 euros, y aunque lo esté deseando, no. Y aquí no salgo nunca, lo tengo, lo tengo aquí. Eh, hay una hay una app, que segura que se llama Storm Game que eh, eh, lo que te permite es minar desde el teléfono y no te usa recursos. Entonces ahí puedes generar eh, Bitcoin, muy poquitos, pero esas las puedes usar para tener tu wallet y hacer cosas si no has invertido nada. ¿vale? Y esa ya? es Storm, Game Storm como, como Tormenta y Game como ganar ¿vale? eh, Y ¿vale? Y, y bueno, todo de eh, le, libros de análisis técnico si te gusta la inversión, ¿vale? Luego hablamos de la parte de metaverso, que no tiene nada que hacer. nuestro metaverso no está concebido como un metaverso para, para eh, utilizar ciertas No es metaverso está diseñado para eh, solucionar eh, problemas de negocio específicos. por ejemplo, de reclutamiento, por ejemplo, de intercambio de información entre profesionales. ¿no? Por ejemplo, estuvimos en ProSegur el otro día para eh, la gente que quisiera ver cómo iba a quedar sus casas, sus pues, negocios ya con los sistemas de seguridad puestos. ¿vale? Podría decir, entonces si es la transacción que hay en el siniestro pues, ya en la vida real. Por ejemplo, si estoy en un imenso, ¿no es un imenso normalizado? No lo puedes hacer, ¿conocéis tu uh, de robots uh -huh. Vale, pues son, antes eran mis preferidos y desde la crisis nos hemos hecho a ellos, y ahora les hemos diseñado un metabásico. Entonces la gente puede ir ahí, puede ver sus robots y los compra ahí, y les llega la vida real. O comprar un sí. Vaya, si no un montón de cosas, ¿vale? O dejarlo, a pues, las seis, また <laughs> <laughs> <laughs>